Ya son las 11 de la mañana, es eh, sábado 5 de noviembre del año 2022, y como todos los sábados, iniciamos eh, nuestra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, y este día con el tema de para qué sirve la una buena policía. Eh, hoy vamos a tratar el tema y para que nos introduzca, a él. tenemos un invitado eh, experto en el tema, es, es el doctor Juan Salgado, doctor en ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en derechos humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra, certificado de posgrado en ciencia de los datos por la Universidad de Texas en Austin, y estudiante de la maestría en ciencia de los datos en la misma universidad investigador senior del World Justice Project, profesor en criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por dos años trabajó en el desarrollo de estándares penitenciarios en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Fue por nueve años profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Ha trabajado en proyectos de derechos humanos, resolución no violenta de conflictos, prevención del delito, y Reforma Policial en México, Europa y África. Ha realizado viajes de estudio a instituciones policiales, instituciones académicas y organizaciones civiles con casos exitosos de seguridad pública y derechos humanos en distintas partes del mundo. Sus principales líneas de investigación son la reforma policial, la evaluación de la protección de derechos humanos en centros penitenciarios los mecanismos de rendición de cuentas policiales, el análisis de políticas de prevención del delito y la reforma al sistema de justicia penal. Entre sus publicaciones se destaca un libro sobre mando policial del que es coautor, así como investigaciones sobre políticas y normatividad de prevención del delito, reforma policial y derechos humanos. Pues yo le agradezco a nombre de mis compañeros que haya aceptado esta invitación y le cedo la palabra para, para escuchar este, su introducción. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por eh, la oportunidad de estar con ustedes. Me parece que es un momento pues, eh, muy desafiante. Ustedes lo saben mejor que yo para Guanajuato en términos de inseguridad y en términos de violencia. He tenido la oportunidad de trabajar en Guanajuato en diferentes oportunidades, desde 2009, que era profesor en el CIDE, eh, estuve un tiempo con el municipio de León, con un proceso muy complejo con la policía municipal. En aquel momento, pues había una transición muy importante en León, y desde ese tiempo a León particularmente no volví, así volví bastante pues a varias ciudades, eh, sobre todo a la capital, a Guanajuato, Tuve la oportunidad de, de entrenar a policías municipales de todo el estado, a, a, a líderes, a, a los directores de las policías municipales. Eh, posteriormente también ya en mi nuevo trabajo con, eh, con la Oficina de Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar bastante con la Fiscalía de Guanajuato. Esto después de parecer una sorpresa, pero tienen ustedes una buena fiscalía en Guanajuato, se preguntarán por qué la impunidad. Se preguntaron por qué tantas cosas, pero me tocó conocer en el equipo técnico, no hablo más que del equipo técnico, a, tre, a peritos con 32 especialidades, cosa que muy pocos estados lo tienen, eh, un laboratorio forense también eh, de primer mundo en Guanajuato, y realmente pues ahí es cuando se ve pues esta lamentable situación en la cual tienen ustedes pues todos estos recursos humanos, creo que por recursos humanos no para Guanajuato, realmente en todos los lugares que he estado. He encontrado tanto en el ámbito municipal como estatal excelentes eh, personas y en la sociedad civil, por supuesto, pero eh, en la academia, pero desafortunadamente, pues bueno, quienes toman decisiones y más allá del Estado, quienes toman decisiones federales porque la delincuencia organizada es es es del fuero federal, no debemos olvidarlo. Y esta situación en la cual se encuentra actualmente Guanajuato no necesariamente pasa por eh, las decisiones que puedan o no, no tomar los, los gobiernos locales, por supuesto que son importantes, pero la federación ha tomado decisiones muy desafortunadas, en particular con respecto a Guanajuato, y a esto pues, se suma una situación crítica que viene de antes, ¿no? de 2015, un fenómeno de desplazamiento delictivo de Michoacán, que fue muy importante en términos de transición de, la, de, de, de, de, de los fenómenos criminógenos, sobre todo en Guanajuato, Jalisco y Colima. Tener una estrategia en 2015 que, cons que consistía en tener una especie de zar eh, antinarcóticos en, en, en, en Michoacán y una, y una lucha contra el cártel que lo desplazó, obviamente hacia Guanajuato, obviamente hacia Jalisco, hacia Colima, con todas las características que ya conocemos, pues no fue un, un buen resultado. Y lo que se haga en Michoacán va a quedar corto, porque en Michoacán ya el problema no es de seguridad pública, es un conflicto armado como tal, se le reconoce en Ginebra, se le reconoce en Londres, se habla de conflicto armado en Michoacán. Acá no lo llamamos así. Sin embargo, hicimos un acuerdo de Tepalcatepec y para hacer un acuerdo de paz se necesita ver un conflicto armado. Eh, tenemos partes armadas que están... Eh, tenemos todos los ingredientes para el conflicto armado, pero no se va a resolver con una estrategia de seguridad precisamente porque hay que pacificar. Entonces ahí tenemos la complicación y buena parte de lo que está sucediendo en Guanajuato se debe a esto. Obviamente ciudades como Celaya ya tenían un fenómeno complejo delictivo desde hace 20 años un poco más, eh, que, que ya digamos había no solo la presencia de cárteles, sino también eh, este, es, estos fenómenos de violencia exacerbada social, eh, particularmente Celaya, pero ciudades como Salvatierra, como pensemos Irapuato, este mismo León, yo vi al León tan transformado este año que regresé. Eh, con pandillas, eh, con unidades habitacionales tomadas por pandillas que, que, que actúan y hacen guerras proxy por los cárteles de la droga, realmente es algo que, que, que yo nunca me hubiera imaginado en una ciudad como León, que cuando la conocí en 2009 todavía era bastante pacífica. Entonces, pues sí, hay, hay todo este deterioro y es natural que pues haya eh, pues esta preocupación, y afortunadamente esta ocupación también de parte del Observatorio Ciudadano, que ustedes... Eh, pues muchas veces los observatorios en este país vienen a ser datos más confiables que los que tienen los gobiernos locales y pues bueno sin duda alguna que, que su tarea es, es fundamental en esto. Voy a compartir eh, la pantalla para que podamos ver este, una presentación que preparé pues para irnos guiando en, en, en torno a los, a los temas principales que voy a tratar eh, buena parte de la presentación les va a sonar el, eh, un, eh, como el cómo no pero al final vamos a ver un poquito del cómo sí en, en, en términos específicos de Guanajuato entonces pues este, eh, vamos a empezar la principal línea que yo quisiera resaltar eh, y, y con la cual vamos a empezar pues es precisamente la rendición de cuentas policial, la perspectiva de derechos humanos tenemos que partir de esta perspectiva de derechos humanos sobre todo creo que es algo muy importante en este momento del país que si no tenemos estos mecanismos de rendición de cuentas en este momento en el cual pues eh, estamos en, eh, en el país están centralizando las decisiones está militarizando al ritmo que estamos viendo no solo la seguridad pública sino casi toda la función pública en el país está militarizando de manera muy fuerte entonces muy importante la información estadística, vamos a ver algo, es obviamente el corazón de muchos observatorios trabajar con estadística y qué bueno que, que, que, que Guanajuato pues, no sea la, la excepción de sentido. Y al final pues, vamos a ver un poco del camino hacia adelante, ¿no? es decir, eh, un poco el cómo sí si, después de este, analizar pues, todo lo demás. ¿no? ¿Cómo llegamos aquí? Esto pues, es una pregunta fundamental ¿no? para explicarnos por qué no funcionan nuestros policías tenemos básicamente una política criminal que permite la violencia policial. ¿Qué significa esto? Que nuestra política criminal eh, desde, desde tiempos, pues desde hace décadas, es algo que viene, de, es una herencia priista, tenemos una política criminal que utiliza la violencia policial como uno de los mecanismos, uno de los motores para generar pues una evidencia muy mal formada para un sistema de justicia penal que no funciona bien. Entonces la policía Ahí está, se sabe que la policía puede extorsionar, se sabe que la policía puede torturar, que puede romper la ley para poder hacer que funcione mal un sistema de justicia penal. Entonces tenemos legislación penal, políticas públicas y jurisprudencias que se centran en el, en el delito. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si vemos un poco esto como, como si fuera eh, una especie de círculo, aquí no, no puedo dibujar, pero dibujemos acá, perdón, reprobé Kinder y mis, mis dibujos no son muy buenos, pero uh -huh. si, si vemos este círculo grande, aquí lo que tenemos lo podemos llamar fenómenos de violencia social, que son muy amplios, son muy grandes. Por ejemplo, aquí está el bullying en las escuelas. El bullying en las escuelas casi nunca es un delito. ¿Por qué? Porque lo cometen jóvenes eh, que son menores de edad, son inimputables. Burlarse de un compañero no es un delito, pero causa daño social, claro que causa daño social. Y claro que, que, que es este algo que está generando violencia desde unidades muy básicas, como pueden ser las escuelas. Y dentro de este en, enorme eh, complejo eh, fenómeno de violencia, pues tenemos esta parte pequeñita que son los delitos. El delito es la tipificación jurídica de un acto antisocial. Entonces, si estamos centrando nuestra legislación penal, políticas públicas y jurisprudencia en el delito, estamos atacar, atacando esta parte pequeñita y estamos dejando por fuera todos esos actos de violencia que, que deberían ser eh, eh, ocupación fundamental de la policía y en los modelos de policía de proximidad, de policía comunitaria es a lo que se enfoca la policía, no solo al delito, sino a los problemas sociales y eso pues lo hemos dejado de fuera. Entonces, de ahí viene esta herencia de utilizar mal a la policía y además de hacer todo nuestro andamiaje legislativo de políticas públicas de jurisprudencia centrados en el delito como si eso fuera la realidad social y no lo es. También nuestra orientación es principalmente penológica, nos interesa castigar, nos interesa llenar las cárceles, pero no nos interesa prevenir. Entonces ahí hemos tenido pues también un sesgo muy lamentable que nos ha llevado hacia pues la crisis que tenemos actualmente del sistema penitenciario, del sistema de justicia penal y pues lo que estamos viendo también en policías que se dedican a detener realmente a personas, no a prevenir el delito. Y de ahí viene que, pues, eh, nuestro diseño, instrumentación, evaluación de políticas públicas, tanto para prevención del delito como para mitigar eh, de, de, de, la violencia, pues son planeadas desde arriba y están fundamentadas, pues, en poca o en muy nula evidencia. Eso es lo que puede hacer una gran diferencia en, en, en, en el terreno. Nosotros, creo que en este momento, no nosotros, más bien el, el gobierno federal, está confundiendo fuertemente la política social con la política prevención de, de prevención de, las, de, la, de, de, la, de, la, de la violencia y del delito. ¿Qué significa esto? Que se cree que dando dinero, para, que es política social, la política social viene, digamos, de, de esta transición al neoliberalismo, que al, al, al hacerse pequeño el Estado fue necesario tener una política compensatoria, una política que compensara eh, pues todos los efectos de mercado y, y, y todos eh, digamos pues estas desigualdades que genera el neoliberalismo y eso es importante que esté ahí tiene que haber política social porque el modelo económico no da para todas y todos entonces eh, es importante tenerla pero esto es diferente y ahí está la confusión central la confusión nodal del gobierno federal que eso no es política de prevención social de la violencia y la delincuencia Dar dinero sin ton y son a jóvenes que no tienen trabajo, no hay ninguna evidencia detrás que nos diga que esto va a reducir la violencia. Al contrario, lo que estamos viendo pues, es que se está disparando la violencia a pesar de los millones de pesos que estamos gastando en, en, en todas estas ayudas a jóvenes. ¿Cómo llegamos aquí? Pues también eh, la seguridad pública la hemos concebido desde una perspectiva estadocéntrica. ¿Qué significa esto? Que estamos eh, concibiendo la seguridad para proteger a la institución estatal. Eso es la seguridad pública y no desde una perspectiva antropocéntrica o centrada en la persona. Esto significa una perspectiva que sea de ciudad de seguridad ciudadana y que verdaderamente pueda permitirnos que todas nuestras políticas públicas, todo nuestro esfuerzo se dirija a proteger a la persona, no a la institución. Y bueno, considerando todo esto, ¿qué es lo que digamos este nos sirve para tomar en cuenta en términos de una eh, policía preventiva local? es decir, una buena policía preventiva local, ¿cuál sería ese tipo ideal? ¿no? Tenemos que pensar que trabaja en una cadena de mando, es decir, que hay una estructura vertical en toda policía. Las policías son muy distintas a toda organización, a toda institución, porque tiene que haber esta cadena de mando, tiene que haber este proceso, digamos, de arriba hacia abajo, y es muy importante entenderlo, porque cuando vemos a un policía en un acto de corrupción en la calle, no es un fenómeno aislado, no es que el policía amaneció ese día y dijo hoy voy a ser corrupto, es porque generalmente al trabajar en una cadena de mando tiene que dar parte de esos ingresos por, por extorsión a ciudadanos a sus mandos medios y ellos al mismo tiempo a sus mandos superiores, entonces siempre es importante al pensar en una policía preventiva local y de todo tipo que hay una cadena de mando y que no se trata nada más de quitar la manzana podrida del barril porque si quitamos la manzana podrida del barril no vamos a acabar, ahí van a haber otras manzanas podridas. Tenemos que pensar en ese barril que está haciendo que se pudran las manzanas, es decir, tenemos que pensar en los procesos institucionales, organizacionales que llevan hacia allá. El marco normativo, ¿cuáles son eh, pues todas las reglamentaciones, el bando de policía y buen gobierno en los municipios, eh, la ley de seguridad pública con sus reglamentos en, en el ámbito estatal o de seguridad ciudadana en su caso?, eh, todo, todo este marco normativo, ¿qué tanto eh, nos está dando un margen para poder tener una policía más democrática, una policía con mayor participación ciudadana, con mayor vinculación comunitaria? Tenemos el seguimiento a políticas públicas. Muchas veces, y me ha tocado en algunos estados, no digo el nombre del estado, pero me ha tocado ver policías que, que me dicen, pues bueno, yo les digo, ¿por qué está usted haciendo esto? Y me dicen, bueno, pues es porque espero mi incentivo. El incentivo no está en la ley, es una política pública. Y si le están dando un incentivo a un policía por detener personas, pues lo que están fomentando es la detención arbitraria, lo que están fomentando pues son violaciones a los derechos humanos. Entonces también las políticas públicas, por eso es importante observarlas. El sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque la policía opera en un ecosistema de justicia penal. Es decir, la policía no está aislada, la policía, su trabajo no, no sería posible sin la fiscalía su trabajo no sería posible sin el poder judicial, su trabajo no sería posible sin todos los otros actores del sistema de justicia penal, por eso es que es importante pensar a nuestras policías aunque sean municipales como parte del ecosistema de justicia penal y las relaciones institucionales internas, es decir aquí tenemos los tipos de liderazgo hay liderazgos muy tóxicos en las policías, hay liderazgos que pues están, eh, hay que decirlo, tal cual en México pasa y muchísimo eh, directamente relacionados con la delincuencia organizada y también hay, hay liderazgos que son castrenses y esto no solo en lo que vemos en los medios que la Guardia Nacional, etcétera, sí la Guardia Nacional está totalmente militarizada pero nuestros policías municipales y estatales cada vez lo están más también y sobre todo una militarización más invisible que es la que viene de las academias e institutos de formación policial que están siendo tomados por eh, por personas militares y que esto pues está generando también que todos los cadetes y todas las personas que entran a la policía pues tengan cada vez una tendencia más castrense a todo esto pues nos lleva a la pregunta entonces cuál sería esta buena prevent policía preventiva local y para esto pues bueno necesitamos una formación mínima y sobre todo estandarizada es decir algo que debemos revisar en nuestras policías locales es que hayan cumplido con el programa rector de profesionalización, que hayan pasado por este número de horas que exige el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que es por supuesto también existido, exigido por el secretariado local en, en, en Guanajuato eh, que, que, que deben pues, hacer cumplir que cada policía que está en la calle haya pasado por este número de horas de balística, etcétera. Los casos de abuso policial nos dejan ver que no, que no, que hay policías que les dan el arma y nunca ha tomado clase de balística, que hay policías que nunca pasaron por el programa rector. Es, es tristísimo. Tenemos el caso incluso de policías analfabetas. A mí realmente me ha sorprendido el número de policías analfabetas en estados, un, un estado vecino suyo, Jalisco, que, que, que, que yo no creí posible que, que, que tuvieran... Eh, policías que no supieran leer y escribir, sí los hay en algunos lugares de Jalisco y no tan rurales como nos los imaginaríamos. Entonces, lamentablemente, pues tenemos esta, es, esto que es algo importante revisar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí también, cuando revisamos esto, uno de los requisitos mínimos de ingreso es la preparatoria actualmente. Entonces, ya no puede haber policías que no tengan por lo menos preparatoria, ¿no? Revisar que las certificaciones y los controles de confianza estén al día. Cuando vemos caso como, casos como el del joven Giovanni, que, que asesinaron eh, un grupo de policías municipales en, en Jalisco, pues nos damos cuenta que no habían pasado el control de confianza la mayor parte de los policías de esa policía municipal. Entonces sí es importante como sociedad civil, como observatorios, revisar que tengan sus controles de confianza al día. control de confianza es muy imperfecto, eh, muchas veces no sirve, pero que por lo menos tengan esa base. Equipamiento y tecnología mínimos, es decir... Están enfrentando a personas con armas de alto poder, están enfrentando a situaciones de violencia extrema, en, en este caso en, en Guanajuato, que conocemos y que sabemos, no solo eh, desde la perspectiva a once mil pies de distancia, que podemos ver que aumenta eh, la tasa de homicidios en Guanajuato. A ustedes les toca a nivel de tierra y ustedes saben pues más bien de lo que estamos hablando. no Y aquí lo pongo en mayúsculas y negritas, rendición de cuentas, porque es precisamente... Lo que una buena policía local debe hacer, rendirles cuentas, ¿a quién? A ustedes, a la ciudadanía, y sobre todo a la sociedad civil organizada, a los observatorios, a las organizaciones civiles que les piden cuentas. Y, por supuesto, la proximidad. Es decir, que te, es una policía que para ser preventiva, pues necesitas tener proximidad, porque la base de la prevención del delito es el contacto con la ciudadanía. ¿Quién es el mejor informante de la policía? Pues la ciudadanía. La ciudadanía sabe dónde hay puntos de venta de narcomenudeo, la ciudadanía sabe dónde se reúnen jóvenes en conflicto con la ley, por llamarles bonito. Este, la policía sabe, este, eh, perdón, la ciudadanía sabe dónde suceden todos estos fenómenos, saben este, quiénes este, son violentos, etcétera. Entonces, pues la proximidad es fundamental para la prevención del delito. En Estados Unidos tienen sistemas muy desarrollados de rendición de cuentas policial. acá estamos muy lejos de eso. Para empezar, en Estados Unidos tiene un departamento de justicia, que es algo que no tenemos en México, y crean algo que se llama el Consent Decree, que es un decreto de consentimiento. En Estados Unidos, lo que hace el Departamento de Justicia con las policías en los condados, nosotros nos asustamos de que tenemos 1.600 y tantas policías, en Estados Unidos tienen 19.000, y toda federación necesita muchas instituciones policiales. No puede haber una policía única en una federación. Tiene que haber muchas policías porque es la naturaleza federal de un régimen constitucional federal. Entonces en Estados Unidos lo que hace el Departamento de Justicia es revisar a los policías en los condados y si cometen violaciones a los derechos humanos, si cometen actos de racismo, si cometen actos de corrupción, lo que hace el Departamento de Justicia es demandar a las policías en los condados por millones de dólares. Por supuesto, eh, policías como la de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, con policías eh, que, que son pues eh, corruptas y malportadas, como lo sabemos, y tienen además, pues, mucho dinero, pues, pueden pagar incluso estas demandas, ¿no? Pero si pensemos en un pueblito así pequeño, Wichita Falls, que de pronto le cae una demanda del Departamento de Justicia porque sus policías fueron racistas, quiebran al condado, quiebran al condado y los policías, los jefes de policía ya se eligen en muchos condados, entonces pierde toda posibilidad de reelegirse el jefe de policía y se quedan sin dinero hasta para agua, hasta para alumbrado, porque son muchos millones de dólares. Entonces, lo que hizo el Departamento de Justicia fue proponerle un decreto de consentimiento, es decir, no te vamos a demandar por 700 millones de dólares, lo que vamos a hacer es que te vamos a proponer un proceso de 5 o de 10 años de reforma policial. Entonces, tú te tienes que sujetar a este proceso, seguirlo al pie de la letra y que tus policías cumplan con todos los requisitos de certificación, de formación, eh, de, de monitoreo por parte de la sociedad civil y si hay cualquier queja nos vamos para atrás y, y tienen que pagar este, el, el, el, la multa entonces pues realmente ha sido un proceso pues, que ha funcionado porque los condados sobre todo los pequeños pues tienen mucho miedo de que lo vean a, a, de que vayan a recibir una multa del departamento de justicia es algo que acá pues no sucede en México ¿no? no tenemos esa capacidad de parte de la federación de regular y sobre todo de poder proponer este, procesos de reforma policial de 5 o 10 años a los municipios para poder cambiar este, a las policías. Tienen también mecanismos internos de control que se basan sobre todo en la alerta temprana. Es decir, la policía en Estados Unidos, pues casi toda son universitarios. Hay carreras policiales en las universidades o se pide a personas con carreras universitarias al entrar a la policía. Y en ese sentido, pues este, básicamente pues, se, se, se está tratando con profesionales. Y además de todo, pues este, la policía invierte mucho en, en, en, en sus policías, les da cursos, este, pues son muchos recursos los que reciben. Y además hay muchos beneficios para sus familias, para... Total, es mucho el dinero que invierte un en policía. Entonces, tiene sistemas de alerta temprana, hay un CARDEX policial en el cual se registra todo acto que va haciendo la policía, bueno o malo. Y esto va permitiendo ver longitudinalmente el comportamiento de un policía. Entonces, hay alertas tempranas que avisan. Este policía tiene problemas con las mujeres. Entonces, se, se, se, se, se enciende como pequeños focos rojos de género en, en los tableros policiales y le dan seguimiento especial a ese policía en lugar de correrlo. Y, y tratan de solucionarlo y ya la última opción sí es correrlo porque allá inviertan mucho en los policías. Los mecanismos externos de control, muchos son ciudadanos, Muchos son como ustedes, observatorios, pero evolucionan, digamos, hacia mecanismos híbridos de control policial. ¿Qué significa esto? Que estos mecanismos híbridos permiten tener pues, eh, sistemas que además de, de, de observar, pues hacen recomendaciones que tienen pues, cierta, eh, cierta validez vinculatoria a las policías. Y de ahí viene pues, lo que se llaman los modelos de supervisión civil de la policía, que tenemos tres modelos en Estados Unidos, el auditor, que es una persona muy importante, muy relevante, que que ha sido conocida por su trayectoria en la comunidad, y bueno, esta persona tiene una oficina, el monitor, que es un grupo de especialistas, generalmente abogados, que llevan los casos de quejas ciudadanas contra la policía, y un consejo que pues es rotativo, es, es consejo se parece mucho más a un observatorio, y que pues llevan también todas las quejas ciudadanas, y y las canalizan a para judicializarlas, ¿no? Entonces, Digamos, la ciudadanía ya se ha organizado en estos tres modelos de monitor, se han profesionalizado, hay capacitación para, para ser auditores, para ser monitores, para ser consejeros, y tienen, pues digamos, estos tres modelos, pues como es todo allá, ¿no? muy regulados, con reglamentos, y además, pues las policías tienen que responder a lo que, a lo que les plantean estos modelos de supervisión ciudadana. Sin embargo, con todo esto, en Estados Unidos vimos que mataron a George Floyd hace algunos años en, este, en, en, en Minneapolis, y pues lo que vimos es que este señor Derek Chauvin, que finalmente fue sentenciado hace poco, eh, ya tenía 18 quejas por irregularidades, eh, también tenía sanciones disciplinarias y también, este, también tenía ya cartas de reprimendo en su récord. Es decir, con todo y eso les pasan estos, estos casos que, que terminó pues, lamentablemente una muerte. no Y lo que se debe enfatizar es que el sistema es responsable. Es decir, aquí hay una manzana podrida, pero se le permitió con, eh, continuar con todo, uh, con su trabajo y no se le separó del cargo, no se intervino. Y lo más importante es que esto no es un caso aislado. Tenemos Ferguson, que es donde murió este señor, eh, Los Ángeles, Atlanta, Detroit, Baltimore, Nueva York, Seattle. Son muchos casos en Estados Unidos en los cuales pues sigue habiendo abuso policial a pesar de todos estos controles que hay. En México, nuestro sistema de rendición de cuentas policial, tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece un sistema subsidiario de control, en teoría debería funcionar de manera subsidiaria en una federación, pero no es así. Tenemos controles externos, aquí es muy importante en la función de los cabildos, que da realmente a nuestros síndicos, que realmente a nuestros regidores y regidoras puedan tener eh, una, un papel protagonista en hacer rendir cuentas a la policía municipal en llamar al director o secretario de seguridad pública municipal en pedirle cuentas etcétera, tenemos a las comisiones estatales nacionales de derechos humanos, aquí ya sabemos que pues bueno, funcionan unas mal y otras peor, eh, realmente pues este, son elefantes blancos en muchos casos, pero también como ciudadanos, ciudadanos, debemos exigirles que hagan mejor su trabajo y que, y que realmente sean un control externo de la policía, porque tienen esa facultad y los congresos que están en los estados y la federación que tienen eh, la facultad de llamar a cuentas a los secretarios de seguridad pública o ciudadana y que deberían ser encargados, sobre todo pues las comisiones legislativas, de llamar a, a estos eh, funcionarios para que rindan cuentas de lo que están haciendo. Los controles internos son generalmente direcciones o coordinaciones de asuntos internos en estados y municipios, en la federación es una dirección, los consejos de honor y justicia, que estos funcionan principalmente en estados y municipios. El Consejo Federal, en el caso de la federación. Es decir, estos ya son los órganos internos que se encargan de dirimir los casos de acusaciones por mala función policial, por corrupción, por este, violencia contra la ciudadanía. Entonces, pues bueno, de aquí hace falta pues, desarrollar los controles de confianza y la evaluación del desempeño, que todavía siguen siendo pues, elementos muy débiles, en este, eh, eslabones muy débiles en esta cadena. ¿Qué puede hacer la ciudadanía en términos de supervisión civil de la Policía en México? En primer lugar, buscar incentivos institucionales. Si no encontramos algo que incentive a las instituciones, pues es difícil que puedan transformarse. Incide, lo ha intentado en diversos estados en los cuales hace certificación de las policías, está certificando a la policía en San Pedro Garza García en, en Nuevo León, y pues bueno, esto incentiva a las policías para que se certifiquen, para que mejoren sus procesos, el uso de recursos desde de municipales hasta federales, eh, monitorear cómo se usan estos recursos, realmente cómo se ejercen, hay que revisar la cuenta pública, hay que ver cómo se usan los recursos de seguridad pública, la revisión de la cadena de mando, es decir, tratar de ver quién tomó las decisiones en casos de abuso policial, evaluar el uso de la fuerzas, si realmente era necesario, si realmente fue suficiente, si realmente fue proporcional el uso de la fuerza las experiencias que tenemos en México son muy limitadas tuvimos un monitor civil de la policía en Tlapa Guerrero que funcionó durante cinco años pero por falta de financiamiento lo financiaba la Fundación Ford MacArthur y Open Society era un proyecto muy caro que monitoreaba pues a las policías en la región de la montaña en Guerrero y esto pues este se terminó el financiamiento se terminó el proyecto el auditor policial de Querétaro, estado vecino de ustedes, que funcionó por tres años, una sola administración municipal, llegó a la siguiente administración y pues a la guardia eh, municipal de Querétaro, pues ya no le interesó tener un auditor policial y pues murió el, el proyecto. ¿no? Y el auditor de Policía Federal que realmente casi murió cuando nació, solo a un año, pero pues estuvo más en el papel que, que, que en realidad en la, en, en, en la práctica. Recordemos también lo que pasó con este joven Giovanni López en, en Jalisco, pues vimos toda eh, pues la galería de horrores ¿no? que pasa con la policía, una detención ilegal, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, y aquí algo muy importante, 54% de los policías municipales en Ixtlahuacán, que es este lugar de Jalisco donde desapareció Giovanni, este es conurbado Guadalajara, eh, los miembros de la policía, perdón que aquí hay una falta de, de, de ortografía, no acreditaron las pruebas de control de confianza y continuaban trabajando. ¿Qué significa esto? Que este, pues realmente era una irregularidad, no habían pasado el control de confianza y su jefe, el, el secretario de Seguridad Municipal, les permitió seguir trabajando. Entonces, pues aquí tenemos una, una irregularidad mayúscula y una falta, no solo administrativa, sino hasta penal por el tipo de caso en el que se ve involucrado de parte del líder policial y de parte de los policías, por supuesto. Eh, también la cadena de mando, pues algo importante, una institución policial de 32 elementos, una policía muy pequeña y de estos pues más de la mitad sin, sin control de confianza. Y no es que no hayan ido, sino que no lo pasaron, lo reprobaron. Entonces, lo reprobaron pues para que, para que lo sacaran de la institución. ¿Qué demonios hacen ahí? Entonces, realmente pues era, era algo pues este, totalmente irregular. Y con todo esto, pues el alcalde sale a los medios para decir que él consideraba que en tenían una buena policía. Es decir, es el, el peor de los mundos posible. Nuevamente, al igual que en Estados Unidos, no es un caso aislado. Tenemos Ciudad de México, Santitina, Yotzinapa, Tanguato, Caderey, Tlatlaya, Nochixtlán, La Barca, lo que a ustedes se les ocurra, por todos lados en el país tenemos pues, estos desafortunados eventos de abuso policial. Entonces, pues tenemos estos retos que son estructurales en la rendición de cuentas policial por una parte, evaluar la reforma policial con base en la incidencia delictiva. Es decir, eh, si, si se redujo la incidencia delictiva, está bien la reforma policial, si aumentó está mal. Pues no, el delito es multicausal. Y a veces se puede tener una muy buena policía y mucho delito también. Como pasa en Chihuahua, en Chihuahua han invertido un montón en la policía, está FICOSEC, que es un fideicomiso eh, de parte de los empresarios de la comunidad empresari empresarial, tanto en la ciudad de Chihuahua como en la ciudad de Juárez, este, que realmente pues ahí este, hay una inversión muy fuerte a la policía un esfuerzo de reforma policial que lleva más de 20 años y con todo y eso pues la incidencia delictiva pues sigue siendo muy alta en Chihuahua como lo sabemos por otra parte también hay otro otra escuela de pensamiento que básicamente la reforma policial la vinculan a objetivos institucionales, es decir cumplir con el objetivo 1.2.5 del plan estatal de desarrollo, pues realmente aquí queda muy limitado ¿no? Sin embargo, el, lo más moderno es buscar evaluar a las policías por sus competencias, por, por las competencias policiales. ¿Qué significa esto? Que es una evaluación más compleja porque nos lleva a evaluar a los policías de acuerdo a lo que son capaces de hacer. Si una policía tiene capacidad de escucha activa frente a la ciudadanía, si una policía tiene capacidad de resolución de conflictos en el terreno, es decir, si una policía puede verdaderamente Desactivar un conflicto vecinal y evitar que se convierta en una querella que llegue al Ministerio Público y que sature este nuestro sistema de justicia penal con algo que puede resolver un policía mediador en el terreno. ¿No? Y bueno, pues eh, pensándolo en una perspectiva de derechos humanos, obviamente tenemos que tomar en cuenta toda la perspectiva internacional de derechos humanos, el andamiaje que hay de jurisprudencia y de legislación. Eh, tres obligaciones muy importantes: respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Eh, las herramientas, por supuesto, también que tenemos que utilizar y la responsabilización individual, que es lo que estamos pensando actualmente para llegar a la responsabilización estatal. Es decir, pensar en que la institución, el Estado es responsable, no solo el individuo, no solo el policía que está pidiendo mordida, no solo el policía que golpeó, no solo el policía que mató, el policía que torturó, sino el aparato estatal que permitió que esto sucediera. Y bueno, también desde una perspectiva de derechos humanos, hay que pensar en el reclutamiento, en la capacitación y en el desarrollo de los policías. Redignificar el trabajo policial, considerar también a los eh, derechos humanos como criterio de recompensas. Realmente, pues es un mundo de diferencia. A mí me tocó dirigir el diplomado de mando policial en el CIDE eh, durante cuatro años. Y pues bueno, en este diplomado de mando policial tenemos mandos policiales, algunos de Guanajuato, pero de todo el país, sobre todo Policía Federal, y las primeras clases, como se creó la gendarmería en aquel tiempo, pues venía la gendarmería de Francia a darles clase a, a nuestros mandos policiales. Y pues yo les decía a los gendarmes de, de Francia, háblenles un poco de cómo es su trabajo, porque pues la gendarmería en Francia pues es un, un cuerpo policial muy reconocido. Digo, comuníquenle a nuestros policías por qué a ustedes la ciudadanía los quiere, los reconoce, los valora. Eh, háblenles de, de, de, de, de cómo es su día a día, eh, que, que tienen sueldos que empiezan en los 5 mil euros al mes, que tienen este, sistemas de beneficio para sus familias, que trabajan 32 horas a la semana, que tienen 10 semanas de vacaciones al año, que tienen eh, un, un proceso de, de retiro muy temprano a los 20 años de trabajo, que tienen este, garantizada su vejez. Háblenles de todo eso porque es importante que en México se empiece a tomar en serio el, el, el tema de redignificar el trabajo policial. Y por eso tenemos pues, una cooptación tan fácil de policías por parte de la delincuencia organizada, porque lo que les ofrece su institución es muy poco. Un policía en Francia lo piensa 10 veces antes de ser corrupto, porque puede perder todo ese paquete que tiene de prestaciones y su buen trabajo y el reconocimiento social, y aquí en México no pierde nada. Entonces tenemos pues, esta disparidad impresionante, ¿no? También, obviamente, los, los procedimientos institucionales para asegurar la integridad policial. El caso que vimos en Jalisco de Exlahuacán, pues ese es obviamente extremo, pero lo vemos a lo largo y ancho del país, que realmente no nos estamos tomando en serio la probidad de nuestros policías. Y esto sí es un trabajo para observatorios y para sociedad civil, que ya que no lo está haciendo el gobierno, pues que haya alguien que diga, óiganme, levante la mano, diga, aquí en mi municipio tenemos a todos estos policías que no pasaron el control de confianza, por favor que se tomen cartas en el asunto. Los mecanismos de rendición de cuentas, que ya los vimos, los controles internos y los controles externos. Vamos a pasar a información estadística. Esta es información que genera World Justice Project en el almanaque nacional. El gris es lo que teníamos en el sistema de justicia penal anterior y el naranja es lo que tenemos con el sistema de justicia penal nuevo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la Policía Preventiva Municipal ha tenido un incremento en actividad de 31 a 38% del sistema anterior al sistema nuevo. ¿Qué significa esto? Que nuestra policía municipal preventiva está más activa, le están dando más trabajo, y sobre todo a partir del 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales que faculta a las policías municipales para realizar actos de investigación, pues ya tienen muchísimo más capacidad para actuar. Entonces, realmente si vemos que la Policía Preventiva Municipal, con este cambio de sistema de justicia penal, tiene mucha más actividad y es la que menos recursos tiene, la que menos preparación y la que, digamos, menos atención recibe. La Policía Estatal también tuvo un incremento muy importante en todo el país, del 12 al 17%. Es decir, tenemos una Policía Estatal que también está más presente, tiene una jurisdicción muy limitada. La Policía Estatal solo eh, revisa casos que, que suceden en las vías estatales, que son pocas. Eh, protege los poderes del Estado, los aeropuertos, etcétera. Entonces, tiene una jurisdicción limitada, pero con todo eso aumentado. También vemos, por supuesto, este, por ejemplo, en la ciencia de tortura o maltrato, vemos que lamentablemente pues, sigue siendo alta, ¿no? Tenemos que en detención, eh, pues, este, sigue habiendo, pues, un 72% eh, perdón, un 72 por de personas que han sido torturadas, que es muy grave, eh, torturadas o maltratadas, 61 en el Ministerio Público, y 81 por, eh, perdón, 19% en el centro penitenciario. ¿Qué significa esto? Que la mayor incidencia de tortura ocurre en la detención que la realizan nuestros policías. ¿Y cuáles policías? Pues los municipales, que son los que más actúan, y los estatales, que también son los que más actúan. Si juntamos 38 más 17, nos da pues básicamente este 55%, más de la mitad de las detenciones de este país las realizan policías municipales estatales. Y pues ahí si lo cuadramos con los datos de tortura, pues ahí vemos. Que pues también son las que peor se portan, ¿no? Eh, por otra parte, también lo que vemos aquí con el nuevo sistema de justicia penal, eh, la Polidad de Autoridad pidió un beneficio a la persona imputada para dejarla ir, pues casi igual, de, de hecho, aumentó un poquito, de 72 a 73%, una gran falla del nuevo sistema, ¿no? O se sigue eh, pidiendo mordidas la, la policía. Este, a mí me detuvo hace poco una policía, en la, una patrulla en la Ciudad de México porque no traía mi verificación a tiempo. Les dije, llévenme al corralón, cóbrenme lo que me van a cobrar. Me quisieron cobrar mordida, me quisieron pedir mordida, y pues bueno, yo afortunadamente tuve la oportunidad de denunciarlo, y, de, de, y de, bueno, de, de, estoy en el proceso de, de esa denuncia, pero lo siguen haciendo, lo siguen haciendo de manera muy impune. Eh, sigue pues este tema, como les decía, muy impresionante de las personas que han sido torturadas o maltratadas. De aquí vemos que pues realmente las víctimas de tortura el 40% son culpables, es decir, realmente ni siquiera como ellos argumentan que es un método de investigación, pues no funciona, porque la población no victimizada, que no ha sido torturada, encuentra el 54% culpable. Entonces, incluso como en términos de criminalística, no es algo que se pueda argumentar de ninguna manera la tortura. También este, por tipo de detención, pues es cuando, cuando más sucede, es cuando no hay orden de detención y que no es en flagrancia, 82%, esto que se que son pues, nuestras policías municipales, prácticamente les están poniendo ahí el letrerito. Flagrancia, 69%, con orden judicial 54%. Es pues, decir, va descendiendo en cuanto más controles hay. Si aquí ya hay la intervención de un juez que establece una orden judicial, pues disminuye mucho los riesgos de tortura. Estas son entrevistas que hemos hecho en World Justice Project con este, policías, están anonimizadas y pues, bueno, nos dan cuenta este, básicamente de lo que ellos llaman la táctica, ¿no? que es poner un letrero este en en en las este en, en las en las patrullas que, que de digamos este de las personas que están buscando y que ahí pues a la persona que detienen le piden una cuota y la liberan tres cuadras después o sea contado por policías no tal cual obviamente las anonimizamos y las tenemos una base de datos de todo el país de policías que nos dan testimonios también este tema de que les están pidiendo ocho detenciones por quincena esto significa que, pues, básicamente la política pública lo está haciendo detener y si no tienen las ocho detenciones, los sancionan. Entonces, pues, lo, los arrestan o, o, o, les re, o les toman dinero de su sueldo. Entonces, pues, realmente, por ilegal que sea, lo hacen. Entonces, realmente, pues, esto es lo que lleva a detenciones arbitrarias, ¿no? Entonces, es, es, es en lo que estamos, ¿no? Y, bueno, pues, eh, hay pues muchos ejemplos, desafortunadamente, pues, incluso, del, del, de lo que cobran por cada una de las cosas, de cómo de cómo las cámaras del C2 y de los C4 y de todo esto realmente no funcionan. Los testimonios son aterradores. El camino hacia adelante. Bueno, pues ha sido un panorama bastante pesimista. Lamentablemente, pues sí, me, me toca trabajar en esto, que, que generalmente no hay buenas noticias. Eh, es importante recordar que, a diferencia de lo que nos diga la federación, no hay un traje de talla única, y menos para Guanajuato. Menos para Guanajuato, que es un estado increíblemente productivo, que es un estado que a pesar de la violencia y de lo que están viviendo son muy resilientes, las industrias siguen funcionando, uno ve las autopistas en Guanajuato con todo ese tráfico que va y viene, y ustedes no lo, no lo ven en, en su día a día, pero el hecho de que se muevan tanto de una ciudad a otra, por comercio, por trabajo, por visitar parientes, mantener las carreteras vivas es algo que ayuda a, a, en, en cierta medida a mantener también comunidades más seguras y en el Bajío, no solo en Guanajuato, en no solo en Guanajuato es algo que hacen mucho, estar usando mucho las, las vías de comunicación y eso es importante, entonces ahí hay por ejemplo una oportunidad en términos de pues, utilizar el espacio público, obviamente no es algo que se deba hacer de manera irresponsable no es algo que se pueda pensar en lugares como Celaya, no es algo que se pueda pensar en lugares como Irapuato, donde hay verdadero peligro hasta salir a la calle entonces, pues ahí es donde hay que pensar las, las soluciones más, más este, sofisticadas, más de paso a paso y más que requieren, pues ya casi como Michoacán, un proceso de pacificación, un proceso verdaderamente de ir poco a poco avanzando en, en la recuperación de territorio, porque son territorios que han sido fuertemente ocupados por la delincuencia organizada. Entonces, ahí, pues este, sí, no hay talla única, realmente no. Y, y pues bueno, con una presencia sintética y artificial, hay que decirlo, como la de la Guardia Nacional en Guanajuato, pues sí, desafortunadamente, les pasa mucho trabajo a las autoridades locales. Eh, la reforma policial tiene que involucrar legislativo, ejecutivo y judicial. Tiene que haber un sistema de desarrollo policial para poder tener una profesionalización y un servicio profesional de carrera. Algo también que hay que ofrecer a los policías es la garantía de que van a poder ascender, de que van a poder desarrollar una carrera ahí. Tener una métrica para la evaluación policial. Si no quedarnos en que subió el delito, bajó el delito, eso no dice mucho sobre la criminalidad, pero no dice mucho sobre la policía. Necesitamos indicadores específicos para la policía. La coordinación interinstitucional, que esto suena muy fácil, pero es bien difícil. Su vecino Querétaro lo ha hecho de una manera muy impresionante con el sistema Cosmos y realmente pues a partir de Cosmos de Cosmos y también hay que decirlo de que pues eh, hay un entorno en el cual pues hay poca incidencia delictiva y esto permite que pues se pueda experimentar con distintos modelos con una unidad de medidas cautelares que realmente está funcionando, que funcionan muy pocas en el país, pero en Querétaro está funcionando, con una fiscalía también muy desarrollada, eh, con un poder judicial involucrado y que quiere hablar con la policía, que se habla con la UMECA, que se habla con todos los operadores. Entonces hay un buen ambiente institucional, pero además de eso, pues un sistema en el cual pues capacitaron con la misma metodología a todos los operadores, hablan un idioma común y les establecen mecanismos de coordinación que son muy orgánicos y que les permiten de manera muy horizontal coordinarse. Creo que hay mucho aprendizaje, sobre todo porque son estados, aunque Guanajuato es más grande y tiene más población y más industria, pero son estados en cierta manera demográficamente parecidos y algunas de las ciudades de Querétaro podrían funcionar bien en Guanajuato. La vinculación con el Ejecutivo aquí, yo creo que les estoy, les estoy enseñando a rezar al Papa, porque ustedes obviamente a eso se dedican, este obviamente tanto con el estatal como con el municipal pues ustedes tienen esa vinculación propuestas de interacción con el con el legislativo sobre todo obviamente también propuestas de ley todo lo que sea necesario en términos de discusiones pero llamar a comparecencias cuando ustedes y el legislativo me refiero por supuesto al estatal pero también al cabildo también exigirle a regidores y a síndicos ya hay que llamar al, al director de la policía porque pues no da una eh, hay que hacerlo, hay que presionar, y es, y es un ámbito muy importante, muy despreciado en México. Y también, pues, eh, hay estados, he trabajado mucho en Nuevo León, en eh, Nuevo León, pues, bueno, este, hay pues, todo un cuerpo de asesores legislativos que son de carrera, que están ahí, son permanentes, y hay algunos especializados en seguridad pública. Entonces, se puede tener diálogo con esos asesores legislativos, porque las y los legisladores, nuestros diputados, pues, no saben mucho de seguridad pública, porque no saben de los temas, no saben de agua de República, porque no pueden ser hiper especializados en todo. Pero sí tienen asesores legislativos que deben saber del tema. Desafortunadamente cambian cada tres o seis años en los congresos locales. Pero un aprendizaje importante de la Ciudad de México, Nuevo León, de otros estados, es que presionar para que estos cuerpos técnicos de asesores se queden, tengan servicio de carrera y puedan ustedes dialogar con ellos. Y puedan ustedes asesorar, discutir estadística, todo esto. Diálogo con el Poder Judicial. La reforma policial en otros países no hubiera sido posible sin el Poder Judicial, sin la jurisprudencia en Estados Unidos y en otros países en Colombia, en, en, en Argentina, que ha permitido castigar el abuso policial y que ha permitido tener pues, decisiones y precedentes en términos de derechos humanos que limitan la acción policial eh, y, y, y realmente pues, ha sido muy efectivo. Y sobre todo pues, en, eh, con la fiscalía, yo les digo, pues ustedes seguramente tienen una opinión de su fiscalía, y conozco a muchas personas en Guanajuato que, con justo, con, que, de manera muy justa, tienen una opinión muy negativa de la Fiscalía, eh, pero hay operadores, hay personas ahí que vale la pena acercarse a ellas, y sobre todo lo que se tiene que pedir es algo que no tiene Guanajuato, algo que la Fiscalía se ha quedado corta, que es una política de persecución penal estratégica. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lo vemos desde arriba de la estadística, vamos a ver de pronto que las Fiscalías, y especialmente la de Guanajuato, tienen pues un archivo temporal muy grande. ¿Qué significa el archivo temporal? Es una especie de limbo al que están echando pues todos los casos que, que no les van a dar el seguimiento y ahí los están guardando en el archivo temporal. No están muertos, siguen vigentes, pero tampoco actúan en ella, no investigan y ahí se quedan como en ese limbo, como en esa congeladora. Entonces llega la persona y, este, y pues le dan largas, y ahí está el caso en el archivo temporal, formalmente no lo cierran, pero pues tampoco se ocupan de él. Hay estados que tienen el 74 75% de sus casos de homicidio en archivo temporal. ¿Qué significa esto? Que no le están dando prioridad a investigar el homicidio. Realmente se lo están tomando a burla. Entonces, el hecho de que sea estratégica significa que, y no me citen, pero yo creo que sí se puede enviar archivo temporal el robo de celular, por ejemplo. Que, pues sí, es, sucede mucho, etcétera, que, que pena, pero no es algo que estratégicamente me importa. Me importan los feminicidios, me importa el homicidio me importa el robo a comercio, me importa el robo a casa habitación, a eso debe dedicar la estrategia la, la, la, la fiscalía, y como ciudadanos debemos exigírselo, porque si están enviando por igual todo archivo temporal, hay que decirles, a ver, es información pública, y tú me tienes que decir qué estás enviando archivo temporal, para que yo, en co-construcción contigo, podamos ver qué es estratégico y qué no. ¿A ti te puede parecer que no es estratégico el feminicidio? Fíjate que a mí sí, por todas mis vecinas y por todo lo que ha pasado y por mis hijas, qué sé yo, obtener pues toda este, este, esta argumentación frente a la autoridad. Propuestas y diálogo con las policías estatal y municipales también es fundamental. Buscar eh, pues también con toda la aridez que hay en las policías, porque son difíciles, pues buscar esas personas con las cuales se pueda dialogar, con las cuales este, ustedes puedan presentar datos, puedan tener pues esta capacidad de, de vinculación. Bueno, pues este, me pasó un poquito, pero pues queda entiendo un tiempo para preguntas y, y respuestas. Carlos, por favor, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, por... La verdad es que fue como un tsunami de información y nos vas a, a dejar pensando mucho tiempo. Nada más aclararte, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato se refiere a Guanajuato, la ciudad capital, no es en general ah, okay. el estado, nada más es Guanajuato y hacemos el seguimiento eh, esencialmente de las políticas públicas de, de nuestro ayuntamiento, de los problemas que tenemos aquí este, con la policía también, eh, pero dentro de de, de, de, de la visión de, de todo el gobierno municipal, ¿no? Vemos problemas de todo tipo. Eh, aquí yo lo que te quisiera preguntar, porque creo que es, esto es bien importante para empezarlo a pensar y, y, y se da mucho, es que la policía no da información porque todo lo reserva, porque es seguridad pública, no seguridad nacional, es seguridad pública, todo lo reservamos y to casi todo queda reservado. Y entonces aquí te meten en una trampa para la rendición de cuentas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, creo que estás diciéndolo de manera muy correcta. Eh, lo que es sujeto a reserva de acuerdo a la ley, tanto federal, no conozco la estatal de Guanajuato, pero debe ser este, casi siempre es igual que la, que la nacional, eh, es este, lo que, lo que es, concierne la seguridad nacional. Hay ciertos temas frontera que tienen que ver con asuntos de terrorismo, sobre todo cuando ya vemos casos de narcoterrorismo, que sí se pueden considerar entre seguridad pública, seguridad nacional, pero bueno, con quiera que sea, es, es, están esos casos que son discutibles. Fuera de eso, eh, las asignaciones presupuestarias es, son recursos públicos. Ahí no tendría que haber, pues, simple y sencillamente ninguna restricción. Y yo siento que si ustedes se, se recursan frente al Instituto Estatal y eventualmente frente al, al INAI, pues este, les van a dar la razón. No hay manera que no les den la razón, porque es, estamos hablando ya no de, de temas sustanciales de la estrategia de seguridad, de algo... Vamos, los narcos saben lo que va a hacer la policía porque... porque las, es horrible decirlo, pero, pero, pero los tienen infiltrados o por lo, por lo menos tienen informantes. Entonces, no es que darle a conocer información a la ciudadanía vaya a cambiar de manera sustancial la manera en la que están actuando, los vaya a poner en un riesgo. Pero tratándose, por supuesto, de presupuestos, eh, sí tienen ustedes una línea de argumentación muy sólida, en la cual es información totalmente pública tiene, y además hay precedentes de máxima publicidad con respecto a transparencia presupuestaria que ustedes pueden usar, pueden argumentar y que ya ni siquiera hay que ir al, al INAI simplemente hay que decir están estos precedentes en todo lo que ya se han pronunciado sobre transparencia en las finanzas públicas y esto, perdón, pero es finanza pública aunque sea del ámbito de la seguridad pues es, es dinero, entonces creo que por ahí hay un tema por donde empezar hay asuntos que tienen que ver con detenciones que requieren, por supuesto, en casos de regularidades, pues actos policiales, informes policiales homologados, etcétera, que ahí sí suelen argumentar, y esto me ha pasado mucho en Nuevo León, que es información reservada o clasificada, y ahí la contraargumentación, porque esto cada que en Nuevo León los ha conseguido, y los ha conseguido diciendo, ¿saben qué? Táchenme los nombres y la información personal, y la información que ustedes gusten y manden, pero denme los, denme, denme los informes policiales homologados, y lo que a mí me interesa como Organización de Derechos Humanos, en el caso de que en Nuevo León, tiempo, lugar, circunstancia y ver si la detención fue legal o fue arbitraria. Entonces, eh, digamos como que hay que buscar este tipo de recursos para que la negativa pues, no sea como una pared. Eh, hay otros otro ciertos tipos de temas que tienen que ver con recursos humanos de la policía que también argumentan que son una institución de seguridad y que no pueden dar a conocer información de su estado de fuerza, etcétera. Pero en su portal de obligaciones de transparencia les exigen eh, como Secretaría de Seguridad en el Estado, en los municipios es más laxo el asunto. Ahí está el problema, que el largo brazo, digamos, de la rendición de cuentas este, por parte de la ley de, de, las leyes de transparencia no llega tan fuerte a los municipios. Entonces sí hay un par de, de, de lagunas legales en torno a la obligatoriedad estrictamente hablando de, de hacer pública cierta información, pero por principio de máxima publicidad creo que sí se puede argumentar que los recursos humanos en materia de, de, de seguridad pública se deben de dar a conocer y deben ser públicos, y que deben estar en un portal de obligación de transparencias del municipio. Entonces, este, ni más ni menos, porque un policía es como cualquier otro empleado, entonces tiene que estar ahí su información. Oye, Juan, pero por ejemplo, eh, mapa del delito, a ver, por ejemplo, en León llamó la atención un día que el cónsul de Japón, hay una comunidad japonesa importante, llegó y le pidió a la policía de León el mapa del delito para, para este, socializarlo con su colonia, ¿no? Eh, entonces también hay veces que te dicen, no, no, eso no se puede dar. Eh, me imagino que, por supuesto que no solamente no se puede, sino se debe de dar, pues debemos de saber qué lugares son peligrosos y, y cuáles no, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ahí yo creo que hay que apoyarse en las decisiones eh, que se han tomado en otros estados. Hay que buscar Sonora, Coahuila, estados en los cuales pues hay ciudadanía que, ha, que los ha pedido, no se, se los ha negado y se han recursado. Entonces yo creo que sí hay que buscar esos precedentes para poder argumentar y decir, este, pues bueno, eh, usted me lo está negando, pero es información pública eh, y es información que además, este, pues realmente no afecta a la operación policial. O sea, realmente, ¿en qué afecta? Al contrario, puede ayudar a que la ciudadanía sea más consciente en, al ver, porque pues, todo mapa elictivo tiene sus focos rojos marcados y la ciudadanía puede eh, prevenir los horarios en los que transita por ahí. Eh, puede, puede ser también como un ojo más en la calle. La ciudadanía tenemos de reportar eh, fenómenos en estos lugares. Es decir, realmente se puede revertir el argumento y decir este al contrario. Creo que es un ganar-ganar a ustedes les beneficia que nosotros lo los sepamos porque podemos colaborar con ustedes. Tratar de contraargumentar en ese sentido. Obviamente eh, todo es difícil en, en, este, en, en este terreno y es más difícil con la situación política. Ustedes, pues bueno, entre procesos electorales, división política, pues no está fácil este, pedir este, mapeos delictivos este, en un entorno en el cual pues, hay todas estas capas, digamos, de politización pero con todo y eso vale la pena hacerlo y vale la pena sobre todo pues empujar hacia, hacia que quede un precedente también de mayor transparencia. Bueno, le paso la palabra a alguno de mis compañeros que ya te platicarán el tipo de alcalde que tenemos y cómo se confunde con director de policía. No sé, a ver quién quiere platicar. Sí, Pili, por favor. Eh, no me estoy preocupado, Juan, porque cuando hablan del PRI hablan como si fuera la Unión Soviética pasada, pero volviendo, volviendo al tema policíaco, me gustaría apuntar algo. Primero, Guanajuato, hubo un ensayo que empezaron hace 15 años, y ha sido un enorme fracaso, nombraron fiscal, que ahora más que fiscal es el gobernador Bis, porque Guanajuato ha dividido el poder en tres partes, el gobernador electo o legal, el que lo puso que es Márquez, y Zamarripa que garantiza que esto funcione. El Estado de Guanajuato está en este año comprobado. Dice que más asesinatos se han cometido, ¿eh? Más asesinatos se han cometido. Esa es la parte estadística. La parte grave es la siguiente. La policía en Guanajuato municipal depende del, del secretario de Seguridad Pública del Estado. Es de que ah. dice sí o no es el jefe de la policía. Dos, mucho se ha debatido sobre los salarios, sobre las funciones que deben tener, las casas, etcétera, etcétera. Pero el fondo real es que hay en el caso de Guanajuato dos fenómenos muy graves. El presidente municipal que no sabe si es eh, TikTok, si es jefe de policía o no sé que sea pobre muchacho, perdido en el espacio, junto con su esposa que se suben a las lápidas de de San Pablo, por querer ser chistosos. La parte medular de la, de que es que en Guanajuato no había habido crímenes, ahora hay crímenes. La parte es que el ciudadano sí si sabemos dónde están los lugares donde los jóvenes venden droga. Sabemos perfectamente. Pero ese no es el tema. El tema medular está en que en Guanajuato, siendo la capital del estado, hay un abandono brutal policíaco. Y eso la unes, Juan, a que el Fortasec desapareció. Es decir, al día de hoy, si la gente toma conciencia del problema tan grave que es que no tenemos policía, sino que usamos el argumento más sencillo de echarle que es fácil que lo compre el crimen, sino que el problema está, ya para terminar mi interlocución, fundamentalmente está en que el político actual en su gran mayoría no tiene autoridad moral. Y al no tener autoridad moral, tanto el lambón como la policía se relaja la disciplina. Y te pongo un ejemplo nada más. ¿Cómo Riquelme en Coahuila hay orden? ¿Y por qué acá en un estado como el de nosotros no hay orden? O la fuerza civil que tú mencionaste de Monterrey, que en su momento funcionó, que se perdió porque el muchacho ese también es tiktokero, el tal Rogelio, y no tiene autoridad moral. Al final de todo este tema es no corrupción y no autoridad moral. En Guanajuato va a estar difícil que se opongo, componga la policía. Primero, no nos llevamos con la federación. Segundo, el fiscal funciona en un capítulo aparte. El secretario de Seguridad Pública depende del fiscal. Tercero, el, el gobernador no reside en Guanajuato, no lo tiene en cuenta Guanajuato. Cuarto, el presidente municipal de la ciudad de Guanajuato es un muchacho inverbe que quiere ser policía toda su vida. Por eso le decían el judi, quiso ser policía. Y quinto es que Guanajuato hoy existe un abandono policial increíble, en donde más que políticas públicas, debe haber un principio de orden. Es lo que me gustaría, porque me gustó mucho tu conferencia y por eso me permití eh, alargarme un poco. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, eh, señor Santibáñez. Eh, me, me parece que, que sus comentarios son muy pertinentes y sobre todo creo que eh, hay pues, precisiones muy importantes que vienen pues, de ustedes, que conocen más el terreno y que conocen sobre todo pues, lo que está pasando ahí. Y creo que en este momento, pues, dadas todas estas dificultades, pues, que son principalmente políticas, eh, y no solo políticas, sino también tienen que ver con procesos pues, de, de, de corrupción y de, y de desviación del poder. Creo que la falta de liderazgo que usted señala y la frivolización que ha habido de, pues, de lo público, pues sí es algo que, que desafortunadamente sí. está no A mí realmente me aterra pensar que de pronto pues, hay eh, algunos de estos líderes que quieren ser candidatos presidenciales, que, que tienen, digamos, como, como todas estas pretensiones y... Y, y creo que de ahí es, es importante la construcción de ciudadanía. Es importante pues, tener como, como esta contrapropuesta y sobre todo salir a los medios y sobre todo pues, dar a conocer que pues, no tiene por qué ser así. Es decir, no tiene por qué haber pues, eh, to, to, toda esta frivolidad en torno a la gestión de asuntos tan delicados como, como lo son en, en, en Guanajuato. Y creo que también en Guanajuato hay algunas oportunidades importantes. A mí me llamó mucho la atención, la última vez que estuve en la capital, voy a volver ahora el 17 a, a la capital, pero me llamó muchísimo la atención 2019, que fue la última vez que estuve allá en la capital, pues este, la cantidad de turistas estadounidenses, europeos, asiáticos que había en la ciudad, que caminaban con mucha tranquilidad, obviamente en este entorno protegido del centro, pero con todo y eso creo que, un aliado muy importante deben ser pues el sector, el sector hotelero, los empresarios dedicados al turismo, que pues deben tener este interés en mantener a la ciudad pues como a esta isla de integridad, digamos así, en términos de seguridad dentro de Guanajuato. Obviamente, ustedes ya me han dicho que pues hay eh, incrementos en la violencia y en la inseguridad, pero con todo y eso, pues lo que lo que es importante es evitar que se deteriore y ahí hay un interés muy fuerte de industriales y creo que vale la pena pues, buscar alianzas, colaboración pues, con todos estos sectores que además eh, tienen pues, capacidades de vinculación y sobre todo capacidades de, de, de recursos económicos importantes y que les interesa además por el mismo progreso de sus negocios, pues mantener este, la, la, la seguridad en en Guanajuato, lamentablemente, pues este tipo de funcionarios, como los que me está señalando, pues están, eh, están ahí. Es un tema, odio decirlo, pero es un tema generacional. Es, es un tema en el cual, pues bueno, este, la banalización de distintos valores y, y de distintos procedimientos no solo es formal, no solo es en lo que vemos, no solo es el TikTok, no solo es el Facebook, no solo es eso, sino viene de algo mucho más profundo, que es realmente, eh, pues esta, lo, lo que llama realmente eh, un sociólogo, Sigmund Baumann, la modernidad líquida, que nos dice, eh, ya tenemos esta fluidez de modernidad líquida en nuestras sociedades, eh, los jóvenes actuales ya no tienen, pues, este sistema de valores, de que tenían abuelos que estuvieron juntos toda su vida, que tenían trabajos que duraron toda su vida, ahora todo es muy superfluo, todo... todo este, se mueve muy rápido, es muy líquido, como dice Bauman, y tiene que ver con aprovechar estas oportunidades de microsegundos y de, de buscar impactos y de buscar likes en las redes sociales y que realmente lleva pues una trivialización de la función pública. Y aquí eh, pues cae en un muy mal terreno en el cual pues este desafortunadamente pues en Guanajuato este pues hay una situación de inseguridad y de violencia que pues es el el, el peor momento para caer en esto. Ahora también hay que decirlo, y, y ahí es donde hay que picar piedra en las universidades y con pues, todo este talento joven que, que está en Guanajuato, que está en todas partes, y, y, y hay personas que, que son del mismo grupo de edad y que, y, y, y que ven las cosas de otra manera. Yo creo que hay que buscar en, en, en estos grupos de jóvenes también como, como aliados del de, de observatorio para que pues, ayuden pues, a, a crear pues, esta contracultura, ¿no? que desafortunadamente la vemos... Eh, Obviamente es algo pues que, que nos afecta en todos los terrenos, pero más, mucho más en la, en la gestión pública. Y pues este es nuestro presidente municipal, listo ahí para patrullar por la ciudad. Este, pues yo creo que la gente le pierde respeto ¿no? a la autoridad con este sí, tipo de imágenes. Es. Imagínense si la gente le pierde respeto a los delincuentes, le pierden más respeto todavía, pues es, es claro. gravísimo muy cierto es lo que dijo Juan ojo eh, la banalización y lo líquido, me encantó eso la banalización que se ha hecho, y lo líquido a los ciudadanos como nosotros yo mi no tenía Juan la tengo con Irapuato. diario hay muertos, y la prensa lo que hace es tapar el agujero les dan dinero para que lo no digan que hay muertos pero es increíble el el el homicidio permanente que hay en el estado de Guanajuato y en la ciudad de Guanajuato tenemos un gravísimo problema, la policía municipal no está funcionando porque el presidente municipal se siente que él es el policía, eso es aquí y dos el tema es que el día de hoy no hay voz más que la que manda que se llama Carlos Amarripa nadie puede negar eso ni el gobernador ni nadie manda a Carlos Samarripa ahí es que lo único que están haciendo los jefes de policía con sus presidentes municipales en turno es hablar con Samarripa pero no pasa de ahí, de ahí que el ciudadano y eso lo dejo como mi intervención final diario salgamos como decía mi madre en paz con el Jesús en la boca Juan con el Jesús en la boca eh porque no aquí te vaya a tocar una muerte colateral y no estoy exagerando. Y por cierto, antes de que me vaya, estoy un poco sentado así, porque me pusieron todos en el chat, porque <ríe> sigo lastimado del la aspirador sal. Pido disculpas a mis amigos, porque estaba más sentado, ¿eh? Gracias, Juan. Y, y Marlena, por favor, y luego Lorita. Oye, muy buenas tardes, Juan. O sea, padrísimo. Fíjate que entre más ves a gente como tú, que ves otra perspectiva, pero fíjate que, que yo siempre he creído, y hay un tema, y voy a utilizar las palabras, las palabras de Carlos Sase, que dice que los malos gobiernos generan malas policías. ¿Qué tienes? O sea, mi, mi tema es que lo dice mucho, pero yo, pero yo creo, a mí me gustaría, ¿qué opinas de eso? Y también, ¿qué opinas de que nuestro alcalde se disfrace de policía? Mira anteriormente el alcalde anterior y no quiero decir que lo hacía hasta que un día alguien le dijo oye es que va al alcalde y lo tienen que cuidar a él y en lugar de cuidar a la gente cuidan al alcalde porque no le pase nada y entonces los policías están más preocupados en hacerle casita al alcalde porque al alcalde no le pase nada que en estar volteando a ver realmente distraes, entonces obviamente ¿qué pasa? dicen zapatero a tus zapatos Obviamente si váramos los del observatorio, a lo mejor iríamos y nos cuidarían también a nosotros, porque pues no tenemos la bandera. Aquí hay tres momentos. A mí me gustaría que me dijeras eso de la policía, eh, malos gobiernos generan mala policía. ¿Qué opinas de un alcalde que está armado o que pretende dar la impresión que está armado? Porque han sucedido muchos accidentes así, eh, inclusive cuando asaltas y sacas una eh, arma de juguete te matan porque los, no sabemos, y en un, en un tema de conflicto de, o de, de un problema, porque eso sucedió con nuestro alcalde, ese día del disfraz salió con una pistola, ahí está, ahí se alcanza a ver perfectamente en la cintura, y, y, y realmente él dice que es de juguete y se empezó a reír de todos. Imagínate que hubiera sucedido una cuestión de una balacera, pues un delincuente ve eso y se le deja ir al alcalde y luego todos cuidando al alcalde, entonces se hacen un matadero y, y realmente yo creo que hay que ser responsables porque ahorita la seguridad no está de juego. Este, los policías y sobre todo aquí en Guanajuato yo platiqué una vez con uno y me decía, oiga, mira mi traje que traigo, este, pues no puedo competir contra los que traen y, y, y luego el gobierno dice que es porque no quitaron el Fortaseg entonces por eso ya no pueden comprar este, chalecos vale. ni cosas de esas sobre todo, ¿sabes por qué? pero sí podemos hacer pachangas aquí en Guanajuato tenemos ya 15 días de pachanga o sea, y está bien, ¿no? atrayendo el turismo por una parte pero por el otro parte desgastas mucho también a la policía desgastas la ciudad o sea, hay cosas unas por otras, ¿no? Pero, bueno, ese sería mi tema. ¿Qué opinas de ese, eh, ese, esa frase que usa mucho Carlos Arce? Y la usa mucho, mucho, mucho. Y entonces sí me gustaría que nos dieras tu punto de vista. Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo que dice Carlos es totalmente cierto. A mí una vez me tocó en una academia policía Bramshill en, en Inglaterra escuchar a un instructor policial con sus policías y se me quedó muy grabado para todas esas cosas que se graban para toda la vida, que el, que el instructor les decía a los policías, la policía es la reina caminando en la calle. ¿Qué significa esto? Que la policía es el Estado. Nosotros no nos vamos a encontrar al secretario de finanzas, no nos vamos a encontrar mucha gente que represente al Estado, pero todos los días nos encontramos un policía. Y el policía es un termómetro de nuestra democracia. El policía nos refleja la calidad de nuestro gobierno. Tiene toda la razón Carlos. Realmente, si un policía se vincula con la comunidad, si sabe escuchar, si es amable, eh, si es justo, si es correcto, pues no refleja cómo es nuestro gobierno, porque es el que está detrás. Como decía, hay una cadena de mando. No es que un policía de pronto se curra, se le corrupto. Hay toda una estructura detrás que está en la policía, pero que está también en, la, en el aparato gubernamental. Entonces, es sobre todo, pues con lo que la información que ustedes me dan, no si al, a, al jefe de policía municipal lo nombra el secretario de policía estatal, pues digamos ahí hay vínculos también que, que son pues cadenas de intereses y de poder. Que, que, que no se pueden ignorar. Entonces, pues sí, definitivamente sí es algo con lo que estoy de acuerdo y es algo que también pues, este, en distintos países pues así se, se considera. Y por otra parte, bueno, pues eh, sí, es, es un tema relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, realmente qué tanto se está frivolizando eh, la actuación de nuestros funcionarios públicos. Es, es el mismo tema que de pronto un gobernador y su esposa decidan sacar a un niño del DIF para tenerlo por un día en su casa, que me pareció gravísimo, y que es un, algo dirigido hacia los medios de comunicación, hacia las redes sociales, y que realmente pues en términos de impacto en política social pues, no, no se indica nada, que ellos si le estamos dando este año la oportunidad de que un día lo pase con nosotros, y bla, bla, bla, realmente es algo muy hueco. Y, e igualmente hueco es que pues, un presidente municipal se ponga un uniforme de policía con un arma de juguete o no y que y que salga a la calle y lo haga. Eso es muy grave. Todo proceso de reforma policial serio, hablemos de Medellín, hablemos de de, de los procesos, digamos, Irlanda del Norte, eh, Sudáfrica, los procesos que han que han prosperado en términos de de reforma policial, tienen por frente a una autoridad municipal, estatal o federal que se ha puesto la camisa y que no, no el uniforme pero, pero digamos que si sí sale a la calle que si sí ve cómo están los policías que si sí se involucra, que si sí les da el presupuesto que necesitan porque las decisiones para reformar a la policía tienen que venir desde lo más arriba y si el presidente municipal no está alineado con el cambio en la policía pues no va a suceder, pero si al contrario el presidente municipal está alineado con esa superficialidad y con eso que no nos lleva a ningún cambio, ¿de qué nos sirve que el presidente municipal se disfrace y salga a la calle? Calderón lo hizo en su momento también salió con, con un eh, de, vestido de militar a, a, a desfilar, realmente no es algo que, que, que nos contribuya de manera sustancial y sí es algo que está llevando pues este hacia que le den likes en redes sociales, hacia digamos porque pues hay un grupo de población que, le, que, que es fácilmente impresionable y que demográficamente es amplio y que de pronto lo ve y este, ay pues mira algo, mira al presidente municipal, ahí anda. Y, este, y, y, y da tema de conversación y lo critican y, y, y vamos, pues esto mantiene vivo pues este, pues este afán pues casi este de, de escándalo que les gusta vivir de uno tras otro a, a lamentablemente a estos personajes. Y bueno, me parece que es buena venida María Dolores Montenegro, ¿verdad? Sí, Lolita y luego Carla, por favor. Gracias, Memo. Buenas tardes, doctor Salgado. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos y compartir esta tan importante información. También saludo con cariño a mis compañeros de observatorio, al igual que a todos los que nos siguen en nuestra sesión por Facebook Live. Bueno, doctor Salgado, usted comentó algo muy importante sobre la función que debe desempeñar nuestros síndicos y regidores. Yo me voy a enfocar a lo que es el Cabildo de Guanajuato Capital. Me gustaría mucho que nos diera su opinión acerca de la regidora que preside la Comisión de Seguridad aquí en Guanajuato, que no tiene ni los estudios, porque apenas está estudiando la señorita, apenas está estudiando Derecho. No tiene ni la, ni la preparación, ni, ha, ni se ha visto la capacidad para tener este cargo de presidir esta comisión. Me gustaría mucho que nos comentara acerca de cuál sería eh, este, la, la función que ella debería desempeñar que debería de tener para presidir esta comisión, el perfil y otra de las cosas este, que me gustaría mucho, porque ella nomás se la pasa acompañando al presidente a hacer sus rondines, usted ya acaba de, ya mis compañeros lo mencionaron y lo acaba de, de lo acaba de ver en, en, este, en una fotografía, él se disfraza y la señorita se dedica a acompañar al presidente municipal a todos estos actos este, que se nos hacen fantoches, eh, ridículos, y que nada, que nada este, nos trae de beneficio a la ciudadanía y otra de, la, de las cosas que usted comentó también es mmm, que debería de haber una preparación académica académica para los policías aquí nosotros estamos viendo en Guanajuato capital que nuestro alcalde él está diciendo que va a aumentar la plantilla de policías no creo que, a mi punto de vista, a excepción de que usted este, no lo comente como experto, ¿cree usted que es necesario aumentar la plantilla de, de policías a unos 200, dijo que iba a contratar unos 200, o capacitar y darle la educación que, re, que realmente necesitan los policías? Son mis dos preguntas y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, me parece que hay, bueno, está la normatividad municipal que establece las funciones tanto de síndico, síndica como de el equipo de regidores y hay algo que hay que tener muy en cuenta. El cabildo normalmente no le prestamos la atención que requiere en México, pero es la máxima autoridad municipal. Eh, constitucionalmente y pensando en este concepto constitucional de municipio libre, el cabildo debe ser esta autoridad encargada, en primer lugar, de cumplir y de hacer cumplir con la, eh, la ley. Todas las, no solo las reglamentaciones municipales, sino la ley. Entonces, eh, sí es una, una figura que ha sido pues, muy, este, muy desperdiciada en México en términos de, de, de su potencial de generación normativa, de, de, de realmente vigilar que se aterrice en la práctica esa normatividad. Y otra función fundamental del cabildo, es la vinculación con la ciudadanía. No olvidemos que son cargos de elección popular y que eh, nos representan en esta máxima eh, en esta máxima autoridad municipal. Entonces, eh, pues nosotros si nosotros los llevamos ahí al poder y tenemos eh, pues esta deberíamos tener esta capacidad de exigirles. Ahora cuando vemos las funciones que debe de representar, y esto cambia de un municipio a otro, por supuesto, pero son muy genéricas en, en la reglamentación municipal. Y pensemos en esas funciones, y pues a quien usted me describe sin conocerla, pues yo pensaría que cumple con la función de asistir puntualmente a las sesiones de cabildo. <ríe> Eso es que, ¿cómo? porque pues todas las demás que yo pienso en un reglamento municipal o en un bando de policía o en gobierno, pues, pues difícilmente las, las, las cumple una persona con este perfil y con esta preparación, sobre todo porque son funciones muy sensibles, en términos sobre todo cualitativos, sobre todo cuando yo conozco reglamentos municipales que son muy precisos en, en decir, nuestros regidores deben proponer eh, soluciones a los problemas en el municipio, deben vigilar y supervisar el ramo que les corresponde en la administración pública municipal, y de ahí se deben de, de, de, de derivar los perfiles, y es muy sencillo. Si tiene función de supervisión del ramo específico que le toca, que es de seguridad, pues tiene que saber de seguridad, si no, ¿cómo? Y, y, y, y vamos, pues ahí, digamos, ir revisando la normativa municipal, y pues así como lo escribe, yo creo que cumple con muy poco. Entonces, yo creo que eso también pues, es algo que, que, que, que se debe eh, llamar cuentas al, al mismo cabildo para poder, este pues pues, pues, solucionar eso, ¿no? No puede ser que esté alguien ahí en un tema tan sensible que preocupa a la ciudadanía y que, por pues, realmente, este, pues, pues, pues, qué capacidad va a tener una persona así de, de, de lo que yo decía, ¿no? De, de, de llamar a cuentas al, al, al director de policía. Y bueno, eh, con respecto a lo siguiente, sí hay, pues, este, necesidades de actuación policial que requieren, pues, este, cierta saturación, sobre todo la, la, el patrullaje, sobre todo en cuanto más se vuelve una policía comunitaria, más tiene que estar en la calle. Y si hay un programa de policía de proximidad policial en Guanajuato, sí se requieren más policías, porque tienen que entrevistar a ciudadanos, ciudadanos, tienen que estar en contacto con la ciudadanía, tienen que sistematizar toda esa información que recogen en la calle, entonces sí es necesario más, si no, no. Entonces, este, ahí lo importante es que se haga un diagnóstico realista, es decir, que no se diga nada más, este, vamos a comprar más patrullas, vamos a, a tener más policías, porque eso pues, son soluciones pues, muy sacadas de la manga, perdón por decirlo así, pero, pero sí se requiere pues, tener una base de evidencia mínima, es un diagnóstico que nos diga, yo tengo un programa de policía comunitaria que me requiere tener en el terreno a 50 policías de manera permanente entrevistando a ciudadanía. Y, y, y yendo a las tiendas y preguntándoles que si les cobran piso, este de, de, teniendo este tipo de vinculación. Entonces sí necesito contratarlos, necesito capacitarlos y, y ahí se justifican, ¿no? Y, y sobre todo si, si va acompañado de que nos vaya presentando resultados. Fíjense que en el año pasado mi policía comunitaria, pues me ayudó a recopilar esta información que nos ha servido en el área de inteligencia de mi policía municipal para poder prevenir este tipo de delitos patrimoniales. Y vemos aquí que, que sí, efectivamente, pues el robo a casa habitación se redujo y lo podemos correlacionar con esta información que me, que me proporcionó mi, mi policía. Pues ahí que mejor, ¿no? Decimos sí, sí, vale la pena invertir en más porque están haciendo su trabajo. Sí y solo sí, digamos, se justifica así. De otra manera, pues realmente, pues es como... Como si yo me pusiera a decir desde acá, pues manden más policías a la ciudad de Guanajuato, pues yo qué voy a saber, si, si, los, si los necesitan o no. Y, y creo que sí es importante, como para toda decisión pública, que haya ese diagnóstico y que haya pues la seriedad con la ciudadanía de, de dar a conocer cuáles son las razones por decir lo que dice. Y, adelante, este, Carlita, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Salgado, gracias por su presencia en el observatorio. Bueno, eh, ya me ganó este la pregunta, ya dijo la respuesta a lo que le iba a preguntar, pero me queda, me queda muy claro que la función de, de una policía o de la seguridad pública, en este caso municipal, pues es el, el bienestar de la sociedad, ¿no? Pero aquí en Guanajuato, pues no tenemos eso, o sea, realmente, yo acabo de ser víctima de robo a casa habitación, por segunda ocasión, en un mes, y la policía no aparece, ¿no? O sea, la policía está ocupada en los eventos del Cervantino, en los eventos de los festivales inventados que tiene el alcalde, cuidando al alcalde, cuidando el túnel, pero realmente donde se necesita la policía nunca está, entonces resulta muy ilógico que... que no, no tengamos esta, pues, esta seguridad como ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve pagar los impuestos? ¿De qué sirve que suban el predial? ¿De qué sirve estar pagando todo lo que suben las multas? ¿A dónde van si se supone que es para fortalecer este servicio de seguridad pública, que es un servicio, al final, para los ciudadanos y que no, no está ahí, ¿no? O sea, nos tienen realmente, eh, pues, mal, <risa> mal. Usted hablaba hace rato de, las, eh, de los vínculos que se podría hacer con los empresarios, por ejemplo, pero ¿qué pasa en el caso tan particular como lo es Guanajuato, cuando todo este grupo de oligarquía está, está capturado básicamente? O sea, eh, nosotros vamos viendo cómo el grupo de, de poder se va moviendo y ellos son los que sí tienen acceso a una seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, ayer en su festival inventado de túnel de tradición, que de tradición no tiene nada, que nada más un festival que se inventó el alcalde, vemos la página del grupo de seguridad municipal de Guanajuato y ahí están haciendo presencia, ¿no? Pero llámeles aquí al Cerro de los Leones y dígales que hay una, una batalla campal o balaceras y ni se aparecen, o que están robando y no aparecen. Entonces, ¿cómo se puede desde la ciudadanía realmente emerger estos grupos nos están obligando a que, a que hagamos grupos de resistencia o qué podemos hacer porque digo ya ya los ciudadanos estamos cansados eso es por una parte por otra parte en cuestión de lo del los disfraces del alcalde es que realmente aquí en guanajuato ya es halloween todo el tiempo no ya se viste si, si es este ya de, es como cantinflas de cura de, de policía de todo de bombero de barrendero de todo se viste el alcalde. Pero ya ya es, ya es como, cuando él, cuando él manda un mensaje de, ah, yo puedo traer una pistolita, aunque sea de agua, entonces el mensaje para los ciudadanos es que nosotros también podemos conseguir nuestras pistolitas para defendernos. Digo, para ir para ir viendo, ¿verdad?, para ir tramitando nuestro permiso de Sedena, porque no sé si él tenga permiso, pero pues yo sí tramitaría un permiso, ¿no? O ¿cuál es el mensaje que nos está dando? Que su policía y su seguridad pública no es suficiente como para que nosotros tengamos que hacer eso? O, ¿O qué es lo que está? ¿Cómo podemos interpretarlo? Muchas gracias. Sí, ese ángulo es bien interesante, ¿no? Realmente en términos de, de simbolismo, ¿qué significa que el presidente municipal salga con una pistola en una foto? Sí, sí es algo que, que no había observado, pero, pero sí simbólicamente es algo muy fuerte, ¿no? Realmente, ¿qué mensaje está dando la ciudadanía en términos de sálvese quien pueda o, o realmente qué es lo que, lo, lo que, lo que se ve ahí, es, es un mensaje muy muy negativo, o sea, cual sea la interpretación que le pudiéramos dar eh, realmente es, es, es, un, es un despropósito, entonces eh, creo que ahí pues ahí, eh, hay algo muy negativo eh, lo, lo señalaba al inicio de la presentación precisamente el problema es que hemos tenido este modelo de seguridad que protege a la institución y no a la ciudadanía y la institución incluye pues, a sus líderes, ¿no? Entonces, seguimos todavía atorados en este asunto de que tenemos que, que de que la policía está para proteger a, al funcionario, para proteger a la institución y para protegerla de, de, de todo, ¿no? De delincuentes, de, de manifestantes, de todo esto. Entonces, esta lógica está ahí detrás. Quienes deberían romper esta lógica, precisamente, deberían estar en el cabildo y deberían estar llamando al director de policía y decirle, a ver. Tienes tantas denuncias ciudadanas en estos lugares a, a lo largo y ancho de la ciudad que no atendiste en estos días por estar eh, ahí en el Festival Este de las Tunas. Nos tienes que rendir cuentas de cuál fue tu lógica de llevar a todos estos policías ahí para atender eh, es, este evento tan pequeño y dejar, digamos, este, pues, pues sí, sin atender al resto de la ciudadanía. Ahí, y, y, y sí es algo que no es opcional, es algo que tiene que hacer este, la regidora en particular en, en este terreno, es algo que ustedes deben exigirle, es decir, eh, señora regidora, este, señorita regidora, este, esto está pasando en, en la ciudad, tenemos evidencia de todo lo que no ha sido atendido, mientras la policía está ocupada pues, en, en, pues, en cuestiones de orden público, y, y es muy distinto en términos de estrategia resolver un asunto de orden público a resolver un asunto de violencia y de inseguridad, porque los bienes jurídicos tutelados son muy distintos. En un asunto de orden público puede haber un daño patrimonial, puede haber este, lo que ustedes gusten y manden, pero en un asunto de violencia y de inseguridad hay vidas de por medio. Entonces los bienes jurídicos tutelados son muy distintos y la responsabilidad administrativa es muy distinta. Porque si de verdad tuviéramos cabildos, que, que tuvieran ese poder, que, que lo, el poder lo tiene, pero que ejercieran este poder y que, y que llamaran a, a, a los directores de, de, de policía y, y que pidieran su destitución y que dijeran, usted además de, de, de ser destituido tiene una responsabilidad administrativa que se le tiene que seguir por tomar este tipo de decisiones. Decisiones irresponsables están dejando desprotegida a la ciudadanía. Realmente ahí es donde se, se puede ver pues, la necesidad de, de desarrollar pues, pues estas capacidades, y ahí es donde hay que presionar, ahí yo siento que, que, que en un momento en el cual, pues probablemente, pues hasta hacer un ejercicio, quiero pensarlo en términos positivos de aprendizaje para esta persona, para la regidora, y, y, y, y no sé, tal vez eh, no es nuestro trabajo y no debería ser nuestro trabajo, eh, digamos, este, acompañar o asesorar o enseñar a, a nuestros funcionarios públicos qué es lo que tienen que hacer, pero, pero lamentablemente, pues en este caso yo creo que sí habría que presionarla, buscar el fundamento de la normatividad municipal y decirle, pues usted está eh, obligada por la normatividad municipal en esta fracción, en este artículo de, del reglamento del Bando de Policía y del Gobierno, a, a, a llamar a comparecer al director de policía, a respondernos como, como ciudadanía, y usted es la, la responsable de hacer cumplir la ley y de vigilar que en su área de seguridad pública, que es la que le corresponde en términos de gestión pública, se esté cumpliendo con la ley y se estén tomando decisiones racionales. Entonces, sí, creo que ahí pues es este, lo, lo único que queda lamentablemente, lo único que queda pero también lo más importante. En México tenemos una pues una, tenemos como muy poca cultura y tradición de presionar eh, este nivel de gobierno, pero creo que hay que hacerlo. En Estados Unidos escribir al representante, presionar a las autoridades en los condados, es muy común y creo que tenemos que ir hacia allá, hacia tener ciudadanías más activas, incluso en algunos países en América Latina, hay lugares en, en Argentina, en, otro, en otros países donde presionan mucho los grupos ciudadanos a las autoridades locales y tienen resultados, es, es decir, es, es ir generando poder ciudadano, es ir demostrando que se puede y no solo poner el huevo sino cacarearlo, es decir, una vez que tengan es un logro, por pequeño que sea, publicitarlo para que más ciudadanos se den cuenta y más personas que han sido afectadas por el delito, por la violencia, puedan decir ¡Ah! Así lo hizo el Consejo y ¿qué tal si lo puedo hacer yo también? ¿O qué tal si me puedo unir al Consejo y, y, y hacerlo también con ellos? Es decir, tratar como de difundir esto pues, lo, lo más posible. Lamentablemente no es fácil, el camino es bien hasta arriba, pero pues felicidades también por el valor cívico y ciudadano que tienen de, de, de hacer este trabajo, que además pues es es un trabajo pues, bien difícil y, y con todos estos este, pues, tropiezos y, y obstáculos de por medio, pero pues, pues, pues les deseo de verdad este, muchísimo éxito en, en todo esto que, que están, sobre todo en, en Guanajuato, que, que, que está tan complicada la situación. y sí, Doctor Salgado, yo, yo quisiera conocer su opinión. En Guanajuato tenemos por lo menos tres cuerpos de policía, una preventiva, una rosa y una turística. En, la, en, su, en las experiencias que ha visto... ahí falta la sí. rural, Memo. ¿La rural? La rural. Y la ah, ambiental. Bueno. Y la ambiental, la rural, la rosa, la... Y luego hay otra verde, la ecológica. Tenemos como cinco policías, ¿eh? Pero y, ninguna funciona. Ajá. Pero nada más lo único que hicieron, Juan, es pintar las, pintar las patrullas de colores. O sea, sí. realmente eso fue lo que sucedió aquí en Guanajuato. Está bien. Yo lo que le quiero preguntar es la opinión de él en cuanto a que una policía preventiva sea eficaz para lograr los fines de la policía preventiva local. Es decir, si es deseable que hubiese muchas policías especializadas o no, o ¿cuál es la experiencia en ese sentido? Bueno, sucede un poco como sucede con las fiscalías y las subfiscalías. O sea, Entre más fiscalías especializadas, significa que es un área en la cual nuestra fiscalía no está haciendo bien su trabajo. Mm -hmm. eh, tenemos una fiscalía especializada en feminicidio, y la presumen, pero ¿qué significa eso? Que mi fiscalía no está pudiendo procesar los feminicidios eh, y, y por esa falla se crea esa, esa fiscalía especial. Eh, es un poco así con la policía. Puede haber una justificación, por ejemplo... Eh, en el caso, y es algo que pasa en muchos estados, en, los, en, en, en muchos municipios sobre todo, que están creando las policías rosas, que sí eh, responden. con. Y creo que vale la pena tener estos grupos especializados si se les da capacitación, si se les dan los recursos, porque no solo es la capacitación, sino también la capacidad de poder vincularse con albergues, que puedan recibir estas mujeres, de poder articularse con el DIF, que puedan encargarse de manera integral de lo que pasa con los niños, el fenómeno complejo de violencia eh, doméstica, fenómenos verdaderamente difíciles como la trata de personas, todo lo que cruza los temas de género, que son distintos tipos de violencias que van desde el hogar hasta la trata de personas. ¿no? Entonces, si tiene esta capacitación, esta policía, que, que, que es muy difícil que la tenga, es decir, que sepa vincularse con, con las instituciones adecuadas, que sepa llevar los casos hacia, hacia, hacia las instancias correctas, que sepa ser primer respondiente en términos de violencia de género. Es muy distinto ser primer respondiente en, en, un, eh, en, en un asalto o en, o en cualquier situación delictiva a ser primer respondiente en, en un caso de violencia de género. Si los tienen, sí vale la pena, sí vale la pena que lo hagan y que, y, y que se, se hiperespecialicen y que respondan a estos casos con todo el profesionalismo que deben llevar. Pero si no, pues es, es, realmente es tristísimo. Lo ideal sería que toda nuestra policía de manera transversal pudiera tener competencias para responder frente a la violencia de género. Pero bueno, no es así. Si se pudieran crear unidades especializadas, está bien. Los otros temas, pues realmente toda policía municipal es preventiva. Entonces, toda policía municipal debería tener capacidad para responder a temas ambientales, para responder a temas este, pues específicos, ¿no? Eh, sí puede ser porque también obviamente conlleva recursos, no, no solo es la pintura y lo que vemos desde este lado, conlleva pues también tener un jefe de unidad, eh, tener este pues eh, todo este tipo de viáticos y de situaciones especiales para grupos que son diferenciados y que cuesta, todo eso cuesta, entonces sí tiene que haber una racionalidad. Y también todo esto pasa por la rendición de cuentas. A ver, explíqueme por qué tenemos cinco grupos de policías. O sea, de verdad, nuestros policías ambientales sí están capacitados para poder eh, tener contacto con la Semarnat, contacto con las autoridades ambientales, saber lo que es un delito ambiental que es tan complejo. Es decir, hay, hay criminólogos rompiéndose la cabeza para entender que es un delito ambiental. Yo, yo dudo que un policía municipal este, realmente haya tenido como ese tipo de, de, de formación. Entonces... Sí, sí, este, pues, pues hacerles que respondan, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué la tienen? ¿Por qué se hizo este gasto? Y, y finalmente, pues ahí se acorrala el gobierno y lo que queda claro, pues es que fue algo mediático. O sea, que, que se vea que tenga una policía ambiental, que se vea que tenga una policía de género. Y vamos a lo mismo de disfrazarse de policía y de todo esto, ¿no? Que es algo mediático. Es, y no es algo de sustancia, no es algo de fondo. Y tristemente volvemos al mismo tema que es nuestra regidora, la que debería estar haciendo eso, y ah. que lamentablemente pues ni, ni se le pasa por aquí, que, que es parte de su función. Entonces, pues no sé, es, es, es tristísimo, pero sí tiene que haber pues una, una tarea hasta didáctica de parte de ustedes para pues en buena onda con la regidora, ya que está ahí y ya que fue electa y ya que pues este, es lo que hay, pues, este, pues guiarla, ¿no? A, a, as, asesorarla en ese sentido. y gracias es muy es muy este pues da, da como frustración no porque por ejemplo ahorita que hablaban de todos los, de los tipos de policías el tiempo de respuesta y digo esos son indicadores que debe de tener la policía municipal la policía preventiva pues para ellos también analizar cómo están sucediendo todas las cosas desde adentro porque a nosotros en el informe de gobierno nuestro alcalde nos dijo que era una policía casi de clase mundial no que era la mejor de las mejores policías del estado, de las mejores policías de México y bueno, o sea, tienen por ejemplo le vuelvo al ejemplo de, de, del robo este de que van dos veces en una propiedad que está en la en la periferia de la ciudad se supone que hay una policía eh, pues especial para las comunidades, ¿no? Hasta pintaron las camionetas que dicen sheriff este, entonces, desde las 5 de la mañana que fue el robo hasta las 10 de la noche aparece la policía. Entonces, ese tiempo de respuesta de ¿cuántas horas? <ríe> Digo, ahí nos da ya mucho, es un es un es un indicador, un indicador muy bueno para ver la capacidad de respuesta de, de, de la policía, ¿no? Entonces, creo, creo que este gobierno tiene que trabajar mucho en esta cuestión de que de recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo no, no votaría, no voté por este personaje que está ahorita en poder y, y, ni de, y ni loca, votaría por su esposa, ¿no? Que ahora está el proselitismo y que ahora anda acompañándolo por todos lados y anda en Nueva York, ahora representando a las familias eh, mexicanas, que bueno, quiere sus cinco minutos de fama, no le vamos a dar este, esa fama porque realmente ni merece la pena. Pero pero sí es sí es frustrante que lo hagan, pues, incluso con recursos públicos y que lo que deben de atender, las reales necesidades de la ciudadanía, pues, no las atienden. O sea, capacita a tus policías, profesionaliza a las personas que están a cargo, ¿no? Digo, hay, hay eventos que pasan muy recurrentes. Yo lo veo porque estoy dentro del grupo de seguridad pública como representante vecinal y veo, por ejemplo, una colonia que tienen continuamente ataques a sus carros y la policía el, o el que está ahí el, el, la figura que está eh, manejando estos grupos dice ah pues es que también es mucho trabajo de los vecinos bueno ¿qué, qué estrategias me estás dando no cómo me estás acompañando aquí por ejemplo nosotros solicitamos rondines muchas veces y ya lo solicitamos con bitácora hace como me sabe cuántas veces han venido y de eso después de estar presionando y presionando una vez una vez, y se supone que deben de pasar diario, entonces, bueno, aquí son estos indicadores que les puede ayudar a estos señores, porque aparte están muy pendientes de lo que decimos, este les pueden ayudar para que vean la ineficiencia y la incapacidad que tienen, y para que vean, a partir de ahí, pues, tomen pautas para mejorar, ¿no? Digo, si es lo que quieren y porque eso es lo que dicen, que son la mejor policía, pues, que lo demuestren, pues. Doctor Salgado, esta como usted sabe, este no es un programa de radio ni de internet, es una sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, y acostumbramos, antes de concluir, escuchar a todos aquellos que nos están viendo en vivo y que opinan. Así que le voy a pedir a nuestra compañera Lolita, que nos haga favor de leer. Sí, por un minuto, es que te estaba pidiendo la palabra y no ha tenido la oportunidad. De comentar. Entonces, buenas tardes, doctor. Bueno, yo le quiero compartir que en el periodo de Vicente Fox, ya el siglo pasado, la última parte de los 90, se integraron en Guanajuato consejos ciudadanos de seguridad, pero luego yo veo que hay una gran confusión porque ya no, a la seguridad ya no se le llama seguridad pública, se le llama seguridad ciudadana. Y con esto como que el mensaje es es que están para atender a los ciudadanos y la verdad es que no hay ni una cosa ni la otra y hay una confusión conceptual desde la construcción del andamiaje de seguridad pública en, en el Estado y por supuesto también en el país, este problema que hay entre si el ejército entra a, a, a acciones de seguridad pública o la Guardia Nacional le da suficiente si la Guardia Nacional entró a decisión de la Policía Federal y, y lo que se ha desmantelado de, los, de las policías locales, tanto estatales como municipales. Pero yo veo que lo que se privilegia en los medios y en los círculos gubernamentales son las cuestiones electorales y las cuestiones ideológicas de partido. De tal manera que, pues, no hay una verdadera. Yo no veo un proyecto de cómo vas a mejorar a, a tu sociedad con tu gestión de, de de trabajo como servidor público, ¿no? Entonces, hay una confusión para muy grave porque yo veo que en lugar de que avancemos, pues si yo veo la seguridad pública en el estado, este yo lo veo cada vez de un desastre mayor. Y en aquel tiempo, yo estoy hablando de los 97, 98, había un representante ciudadano por cada uno de los municipios importantes del estado pero luego esto fue motivo para que los alcaldes de aquel tiempo eligieran a un ciudadano que tuviera el color de su partido, ya una persona calificado que estuviera ajena a las líneas electorales. Entonces todo esto que se ve aquí con una ligereza electoral efímera y por lo tanto para que haya resultados de gran calado como los que nos planteó en el en su disertación, por cierto me parece muy rica y muy valiosa, pero lo que aquí se Bondera es, queremos, bueno, los policías tienen que ser tan buenos como los profesionales en cualquier otra rama, pero si de aquí no o se hay, no, no sé si lo exista este, definido ahí en la, la ciudad, pero sí, no sé si haya índices de cuántos policías deben atender a cuántos ciudadanos, es decir, así como se dice, debe haber un médico por tantos pacientes, aquí también un policía y además los perfiles de los policías, ¿no? Entonces, a veces se piensa que con aumentar el número de policías, el mejorar los ingresos que son importantes, con eso va a resolver el problema, pero está afectando a los efectos y no a las causas. Entonces, me parece que un plan de gran calado tendría que ser un plan nacional y que los consejos ciudadanos de participación estuvieran realmente acompañando a los gobiernos municipales y el estatal, y no como ahora, ¿no? Que cada quien anda por su cuenta, y en aquel tiempo que yo le hablo, se abrió la Academia de Policía, primero en León, y luego se abrió la del el gobierno del Estado, porque la que se hizo capacitar fue a la Fuerza de Seguridad Pública, ¿no? En aquel tiempo el director de la academia, era el doctor Carlos Tornero, que tenía una gran formación en la materia de seguridad y demás, sin embargo, pues es una tarea compleja en donde yo pienso que a veces el desconocimiento de quienes llegan a ocupar los cargos de decisión gubernamental no están preparados y tampoco les interesa Entonces para mí la formación tendría que ser continua y permanente y a lo mejor ser parte de la jornada diaria de, de trabajo del policía para que tuviera todos los elementos y todas las herramientas que se requieren, ¿no? Entonces, pues ahí no sé usted qué, cómo cómo pueda ver cuál sería el futuro de la de la seguridad pública en en el país y en concreto en las localidades y cuáles serían algunas de las principales acciones desde el punto de vista ciudadano. Sí, muchas gracias. Me parece que el tema de inicios es precisamente esta pues también superficialidad que hemos tenido en materia de cambiar. Eh, de seguridad pública, seguridad ciudadana, pero no como paradigma, sino nada más cambiar el nombre de la institución. Se llamaba seguridad pública, ahora se llama seguridad ciudadana. Cambiar el nombre de la ley. Antes era la ley estatal de seguridad pública, ahora es la ley estatal de seguridad ciudadana. Eso no nos sirve de nada. O sea, realmente lo que tiene que haber es un paradigma que ponga a la persona como el centro, como el eje de las políticas de seguridad. ¿Y esto qué significa? Que pues siendo la persona la prioridad, pues ahí tiene que haber tiempo de respuesta aceptable para quien está en la periferia y quien está requiriendo un servicio policial, porque la persona es la prioridad. De eso se trata la seguridad ciudadana, para decirlo de manera simple. Y la seguridad ciudadana tiene también un objetivo central que es que todo mundo viva libre de temor. Acordémonos de nuestras infancias que, que vivíamos libres de temor. Digo, obviamente había temores, había, sabíamos que había drogas allá muy lejos y eran muy malas, y sabíamos que había cosas malas en el mundo, pero, pero en general vivíamos libres de temor. Recordemos eso y ese sentimiento primordial que tenemos de nuestra infancia tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. Eh, vivir sin, libre de temor, salir a las calles, ocuparlas, este tener digamos como como todo ese bienestar de que, que hoy se ha perdido ya tenemos dos generaciones que no han conocido esa vida libre de temor entonces ese es el trabajo fundamental de la transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana no cambiar el membrete de la institución que eso no nos sirve de nada y menos si como en la federación le llamamos seguridad ciudadana y después militarizamos que es el peor de los mundos entonces eh, realmente pues ahí creo que está el principio de, del problema ¿no? usted señalaba otro punto muy importante que es eh, la visión de corto plazo y la politización mientras sigamos pensando en periodos eh, eh, digamos, este, de administraciones eh, mientras sigamos pensando en, en, en todo esto pues no vamos a lograr grandes cambios porque los procesos son de largo plazo en Estados Unidos su proceso de reforma policial se llevó 120 años 120 años en los cuales primero desde fines del siglo XIX hasta los años 60 del siglo pasado se dedicaron a profesionalizar a sus policías, a desarrollar estándares, a tener pues, todos los mecanismos de, de, de profesionalización policial. De los 60 a los 80 de, de del siglo pasado se dedicaron a generar jurisprudencia en materia de derechos humanos. La Suprema Corte generó Miranda versus Arizona, todos estos casos en los cuales pues las policías fueron fuertemente castigadas por el Poder Judicial cuando cometían violaciones a los derechos humanos. Y de los ochentas a la fecha, pues está el proceso de policía comunitaria, de acercarse a la comunidad. Con todo y esos 120 años todavía no acaban en Estados Unidos. Nosotros hemos querido hacer las tres cosas al mismo tiempo en 20 años y eso pues no se puede. Entonces tenemos que pensar en que es un proyecto de largo aliento, pero sí con metas, es decir, tener el objetivo, eh, nuestra estrella del norte que esté ahí y que nos diga esta es la policía que queremos, pero tener metas intermedias muy concretas. Es decir, yo quiero, eh, yo quería, eh, la federación quería eh, para dentro de año y medio sacar a los militares de las calles y ya no va a pasar. Entonces, eh, bueno, es otra cosa, ¿no? Ponernos metas y cumplirlas, que eso es como lo siguiente, porque las metas ahí están, pero desafortunadamente no las cumplimos. Entonces, que nuestras metas signifiquen algo, ¿no? Que nuestras metas signifiquen compromisos de fondo para este, ir transformando nuestra realidad social y para básicamente, por pues, recuperar esa seguridad que conocimos de niños y de niñas, que era, pues, salir a la calle sin miedo, eh, jugar por todas partes, tener, pues, como esta libertad. Ese, digamos, sería como, como el objetivo final. Pues sí, ahora le voy a pedir a, a nuestra compañera Lolita que nos haga favor de, de leer las participaciones de quienes nos está, han estado viendo desde las 11 de la mañana, ya son casi la una de la tarde. Adelante, Lolita. Gracias, Memo. Mario Rodríguez Llebra, buenos días, saludos a todos los panelistas, especialmente al invitado. Armando Morales, Migrantes al Tanto, saludos. María Gabriela Ortiz Lozano, ¿Cuánto gana el secretario de la Secretaría del Migrante en el estado de Guanajuato? ¿Un tal Johnny Hernández que tiene saltando de un puesto a otro durante muchos años? Cristina Serna, aquí en Guanajuato reina y gobierna la impunidad desde los mandos y hasta el último, están corruptos y vinculados con los cárteles establecidos, permitiendo por la opacidad y pasividad del fiscales y los secretarios de seguridad ciudadana en todos los niveles, por eso estamos en un estado de terror e indefensión. Mario Rodríguez Llebra, mientras los funcionarios de primer nivel no cambien sus estrategias para disminuir la inseguridad y otros delitos, la pirám las pirámides de mando no mejorará para beneficio de la ciudadanía. Armando Morales, Juan Salgado, el racismo contra la Comunidad hispana está a flor de piel en los Estados Unidos por parte de la policía, al igual que George Floyd, se estima que dos mil seiscientos latinos murieron a manos de la policía o bajo custodia en los últimos seis años en Estados Unidos. El secretario Cristian Cerna, el secretario del migrante es racista. Clasista, con los representantes de los grupos allá en el Gabacho, al ser yerno de Romero Hicks, si no me equivoco, salta como chapulín. Luis Arce, tener una buena policía suma a, lo resulta, al, a la resultante de, entre comillas, seguridad, pero para... Tener un buen resultado se requiere tener un mejor comportamiento ciudadano y es ahí en donde se requiere políticas públicas conducentes a que las faltas y delitos no se den. La policía por sí sola no lo logra. Armando Morales, mientras no exista honestidad y respeto al uniforme, las reglas y programas que se planteen para un mejor mando es irrelevante. Cristian Serna, la fiscalía no hace nada carpetazo, esta transmisión pura demagogia y narrativa o sea puro choro, el observatorio trata de reflejar las fallas del gobierno bien por ello, para informarlos y tener en cuenta la estadística Luis Arce, las policías municipales no deben depender de un alcalde o un cabildo ya que generalmente este ni entiende ni conoce temas policíacos y lo primero que hace al entrar es aventar el tema a gente que se atreve entre comillas a tomar la función, María Gabriel Ortiz Lozano. En la Comisión de Hacienda, el jueves pasado, no les querían dar información a las regidoras que le pedían, que la pedían justo por los nombres de quienes iban a ser beneficiados con ese dinero. Exactamente ponen esos pretextos para no integre, in, entregar la información, perdón. Luis Arce, el tema de seguridad a nivel policíaca debe ser tomado por personal profesional en diferentes disciplinas. Tomar a juego el tema por funcionarios disfrazados con armamento de juguete entre comillas, cometiendo delitos, es un ejemplo de lo equivocado de una persona sin perfil adecuado esté a la cabeza. María Gabriela Ortiz Lozano. Ojalá el experto no pueda indicar, nos pueda indicar por qué un alcalde puede salir empistolado y que no tenga ninguna repercusión legal alguna. Cristian Serna, Todo se deriva a que las policías ya no gozan de confianza y credibilidad ciudadana. Luis Arce. Si la ciudadanía no se da cuenta de la importancia que tiene que sufraje por personas con características y perfiles adecuados a la función que buscan desempeñar, se tendrán resultados contrarios al interés social. Mario Rodríguez Llebra. La inseguridad se está saliendo de control en todo el estado. Ahí están las estadísticas, entre paréntesis. Estamos en primer lugar en inseguridad y delincuencia. Los gobernantes y un pequeño grupo solo están viendo por sus intereses económicos y de poder. Uno quiere ser presidente y el otro quiere ser gobernador. Esto es un chiste. Los ciudadanos ya no tenemos los ojos cerrados. María Gabriela Ortiz Lozano, es mentira eso del Fortasec, hay dinero para destinarlo a la seguridad, para empezar debe el alcalde dejar de ganar lo que gana como para un centro comercial, para, como para un centro comercial había más de 40 millones y luego 10 millones se destinaron a calentabotos. Cristian Serna, aquí en la ciudad de Irapuato, no. una de sus estrategias de seguridad fue no salir después de las dos de la se la pasa de evento en evento como buena panista, clasista, hipócrita y corrupta. Por algo su mote de Lady. A esa, más bien de Lady Fresa. María Gabriela Ortiz Lozano. La regidora no tiene el perfil para estar al frente de la Comisión de Seguridad. Lo que pasa es que es la incondicional, entre comillas, del alcalde, porque es la misma regidora que preside la Comisión de Hacienda. Lolita, eh, el, el, el doctor Salgado tiene un compromiso a la una de la tarde. Vamos a, a ver, dejarlo que reaccione frente a, a las que has eh, este, dicho ya. Sí, okay. me, me da mucha pena pero me, me tengo que retirar ya muy pronto perdón por la interrupción eh, bueno pues en, re, en realidad lo que estamos viendo pues son respuestas ciudadanas pues muy sentidas y muy concretas y algunas muy bien fundamentadas también sobre eh, la situación del estado uno lo que puede ver desde afuera siempre pues se basa en el deber ser en los conceptos en lo que en lo poco que yo conozco de, de Guanajuato tuve la oportunidad de trabajar ahí pero pero la verdad es que pues nunca acaba uno de conocer la realidad eh, hasta hasta que se habla precisamente con la población local. Estuve en septiembre en, en, en León y la verdad es que pues sí me encontré pues una realidad pues muy distinta a la que yo había visto hace algunos años en, en, en la ciudad y lamentablemente pues lo que me contaban tanto policías como personal de fiscalías como personas también con las que hablé este, que, que, que, que eran ciudadanas, ciudadanos que no, no, no trabajan en la justicia penal pues es algo que difícilmente nos dan a conocer los medios de comunicación y que difícilmente conocemos fuera de Guanajuato lo mismo me ha pasado en Jalisco que desafortunadamente pues he visto estuve también hace, hace poco tiempo en esta región entre La Barca y, y Michoacán que pues es, es, es una región sumamente complicada y pues lo que pude ver de, de la vida diaria, que pues básicamente ya es algo que se tiene que hacer, de que el transporte que nos lleva tiene que pagar piso para que no nos secuestren y para poder pasar en, en una carretera, que, que realmente es, es este, una situación pues, pues extrema, ¿no? Y esto, pues bueno, la, lo, lo que me contaron del día a día, pues, pues policías, que hay que decirlo también, viéndolos desde el punto de vista policial, pues siempre viven con el miedo de perder la vida y siempre viven con el miedo de estar entre dos juegos, de estar entre la violencia de su institución, de estar entre la violencia de la delincuencia, y, y, y vamos, pues, este, obviamente cometen muchos errores los policías, obviamente corrupción, hay este, también este, pues, muchos casos de, de, de colaboración con la delincuencia organizada de, de ilegalidad extrema, pero pues, eh, lo, los testimonios que llegué a tener pues, pues, fueron pues, de, de situaciones en las cuales pues, han estado arriesgando su vida y conocer el testimonio de un policía y cómo lo ve de primera mano, pues el temor a no volver a ver a sus hijos, etcétera, que, que, que lo enfrenta prácticamente cada noche al, al salir a su turno, pues sí es algo que, que, que, que, me, que me conmovió y que, y que básicamente pues, pues me ayuda a ver que, que pues lo que puede uno mover desde fuera de Guanajuato pues es muy poco. Hay que conocer la realidad, hay que, hay que pues realmente tener ese fundamento, digamos, de, de, de lo que está sucediendo ahí, para poder tener pues, una opinión muchísimo más sustanciada. Eh, lo que yo digo, pues bueno, viene de, del conocimiento que yo tengo, que es principalmente académico y que es principalmente relacionado, pues como les decía, con el deber ser. Pero bueno, pues este eh, voy a estar en un evento allá en, en la ciudad de Guanajuato el, el 17 de este mes, eh, que es un foro que, que se organiza. Entonces, pues también me, me dará gusto pues este verles por allá si, si, si, si asisten. Y, y bueno, pues esto, una disculpa, de verdad, que me, me tengo que retirar ahora, pero pues les agradezco mucho su atención y, y la invitación, me, me ha dado mucho gusto estar por acá con ustedes. Muchas gracias, doctor Salgado, por su presencia y todos su, sus conocimientos que nos compartió. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Buenas tardes. doctor. Hasta, pronto. hasta luego. Hasta pronto, espero. Nos vemos. Gracias, gracias doctor. ¿Me hemos... ¿Ya cerraste? Sí, ¿Ya cerraste? No, no, no. Estamos eh, al aire. Okay. Vamos a ver que... Eh, a ver, ¿Puedo, puedo sí, decir doctor, un comentario doctorita. antes de que se me olvide? Sí. ¿Sí? Es que sí. algo que dijo el doctor eh, ahorita, pues es muy cierto, ¿no? También tenemos que ver la parte humana del policía. O sea, si bien no estamos hablando de, de todos los policías porque... Realmente también hay buenos elementos. Hay malos elementos por la falta de capacitación porque no tienen las herramientas adecuadas para poder desenvolverse o desempeñarse en su ámbito laboral, pero no es culpa de ellos tampoco. O sea, ellos hacen también lo que pueden porque así se los dejan hacer. Pero también hay, hay policías bastante amables, bastante buenos. Entonces, esta, esta crítica no es hacia los policías en sí, es hacia el sistema municipal que tenemos de seguridad y que no se están enfocando realmente los recursos para verdaderamente tener una función, eh, lo que les corresponde, hacer la función que les corresponde, que es el prote la protección de la, sociedad, de la sociedad. Entonces, en ese sentido, si no es esto en contra de los policías, sino más bien en contra de las estrategias que se están tomando para reforzar la seguridad ciudadana y que no están dando resultado, era, era lo que quería decir, y que también entendemos la postura de algunos policías, porque son humanos, y agradecemos también que estén ahí al pendiente y a la vigilia de nuestra, de nuestra integridad, ¿no? Era, claro. era lo que quería comentar. Muchas gracias, Carla. Este, ¿Alguien más quiere decir algo antes de que despidamos esta sesión? Pues voy a, de esta Memo. manera. De esta manera. Sí. Memo, sí. déjame terminar de leer los sí, comentarios, eh, eh. ya nos faltan poquitos. A ver, adela adelante, adelante, Lorita. Gracias. Luis Arce dice, se considera que la forma de actuar de la policía refleja la forma de ser de un gobierno y para contraparte el interés que tiene el gobierno. En la policía demuestra el interés que ese gobierno tiene por su pueblo. Gustavo Adolfo Vázquez Castañón dice, ¿qué tema tan complicado cuando se está jugando al oeste? ¿Se han dado cuenta que hay patrullas con logotipos y con letreros de sheriff? Ya con eso habla de cómo se toma la seguridad como juego y no con la seriedad jurídica y social. Hay buenos elementos, pero no así los mandos. Quienes deben de profesionalizarse son los mandos y estar actualizados. De proximidad no represiva, de reacción y no a la Luis Arce, ¿cuántos policías por turno y cuántos habitantes fijos y flotantes tiene Guanajuato como para que la policía tenga un resultante adecuado en la prevención? Es pregunta. María Gabriela Ortiz Lozano, queremos hacer plebiscitos, pero la autoridad electoral está coludida con la municipal y no lo permite. Nuevamente, Gabriela Ortiz Lozano dice, la policía no está capacitada, las femeninas le le urgen y algunas de la situación... Y alguna de las situaciones que ninguno tiene su identificación, aquí están lo, los tránsitos, quieren arrestar a regidoras y hasta se suben arriba de las personas para someterlos por la fuerza y sin ninguna capacitación violenta, o so principios de derecho humano. Eh, Gabriel Ortiz, lo que está, lo, lo, ay. Lo único que queda claro es que la ciudadanía, perdón, no es cierto, lo que está fallando es que el partido político del alcalde no le exige nada. Al parecer les encantan los tiktokeros y quiere seguir por ahí ya que están impulsando a la esposa que no ha trabajado para beneficiar al municipio. Lo único que queda claro es que la ciudadanía haga el trabajo que las autoridades no hacen. Lo que pasa es que es un estado y un municipio como el de Guanajuato, las personas tenemos miedo, pero de las autoridades con pistola. Nuevamente, Gabriela, si un gobierno le tiene que invertir un millón de pesos diarios para no destapar la realidad, es porque no hacen su trabajo correctamente. Mario Rodríguez Yebra, excelente tema, gracias por la información del invitado. Son todos Memo. Muchas gracias, Lolita, y, y les doy las gracias a todos por su participación y, nos, y los invito para que la próxima semana nuevamente estemos en otra sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, como todos los sábados a partir de las 11 de la mañana. Hasta pronto, buen buenas tardes, buen programa.